Y. Hola amigos, soy bienvenidos una vez más a Life de Squidward Podcast. Como siempre, les doy la bienvenida al podcast, tu amigo Cyberred. Y este, eh, me encuentro esta vez acompañado por este, dos invitados muy especiales. Eh, por el colmillo de Chorico, que llevo puta a este podcast y desde hace muchos podcasts que lo he querido invitar y esta oportunidad se dio. Sobre todo porque muchísimas gracias, colmillo de Chorico. También te pasas por los de Yugi y a un amigo muy, muy especial. Roby Ojara, que de hecho fue uno de los viewers que participó en la convocatoria para poder estar aquí en el podcast, y bueno, eligió el de las Niggis y bueno, este preséntense, vamos a ir en el orden alfabético, entonces, preséntate, Shoriko. A ver, espérame, espérame, espérame, espérame, que estoy revisando y no tiene, espérame, no, no había colocado bien el audio de, ahora sí, perdón, no, no había colocado bien el audio del escritorio, <risa> sorry, eh, in ah, in sí. inicia de nuevo, perdón. <risa> no, no, no, no hay problema, sí, más bien gracias por la invitación y para mí es un placer acá acompañarte en esta edición del podcast, espero que sea del grado de todos, que nos podemos divertir acá, repasando lo que ha pasado en estos, últimas, en estos últimos días. Hay unas cuantas noticias y cosas de qué hablar. Y pues nada, muchas gracias por su compañía. Vale, vale. Y bueno, puede, eh, ahorita ya me mandó mensaje eh, una de mis compañeras de podcast eh, de Niigasaki Research Facility. El doc me acaba de mandar mensaje de que Puede que en un ratito nos esté cayendo, amigos. Entonces, en un ratito podré estar cayendo el doc. Y bueno, eh, mientras. Eh, bueno, primero que nada, el honor es mío, Chorico. Muchas gracias. Y ahora, este, Robbie, preséntate, bro. Ah, pues, este, muchísimas gracias a todos. A ti, Sura, a, al colmillo de Chorico, por estar aquí conmigo. Este, pues nada, eh, yo soy Robby Ojara. Me encuentran así en casi todas mis redes sociales. Este, estoy emocionado de estar aquí. Es el primer podcast al que, al que estoy. Eh, bueno, en el que me presento, vaya. Eh, pues soy streamer este no no no no conocido pero sí hago el intento este y pues nada eh, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y también pues espero compartir muchísimo pues este tema aquí con ustedes y pues poder dar mi opinión que antes de pasar a la sección de publicidad, eh, historia divertida. Una vez estaba el Robby jugando Pokémon. Y creo que ese es el momento más memorables que yo he tenido viendo ese stream. Y estaba jugando Pokémon Rojo, uno de, lo, de los más viejitos. Y, y se topa con un Poliweer. Y luego eh, le, le da a escapar. Y va, da a tres pasos y se vuelve a encontrar con el mismo Poliweer. Y la reacción de este cabrón, ¿cómo fue? ¿Cómo dijiste, Robby? A ver, o sea, el contexto completo de la historia fue que estábamos jugando Pokémon Cristal, este, y pues ya llevamos rato jugando, la idea era como que ya, llegar al final final. Eh, ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que como dice acá el sur estábamos este, jugando y nos aparece un Poli entonces entonces pues, le damos en escapar porque queríamos irnos directamente al final. Y tres pasos después nos aparece exactamente el mismo polyworld con el mismo nivel y el, y el mismo género, o sea, todo. Entonces, pues obviamente mi reacción fue decir nada más, otra vez tú cabrón. <risa> pero o sea, como, en un, como en un sentido ya de cansancio, ¿no? O sea, porque creo que antes ya me habían tocado otros iguales. Pero creo que o sea, fue, ah, fue, fue todo un momento ahí. <risa> Uno, uno peleándose porque se encuentra el mismo Poliwirl cada tres pasos y, y un pez en una transmisión de Twitch escapando de Pokémon Shinies. Historia real, búsquenla en YouTube. No vamos a dar ese contexto que está muy largo, pero... la historia real, hay, hay, un, hay un pez que le pusieron una pc y se iba moviendo por los controles y escapó de dos Shinies. Historia completa, búsquenla en YouTube. Está muy cagada. Bueno, vamos a la sección de publicidad, amigos. este, le paso el micrófono al a colmillo de Shoriko. Ah, gracias, Amaru. Bueno, yo me dedico principalmente a crear contenido sobre Love Live. Mm, mis chicas favoritas son las de aquí como podrán ver en mi nombre. Le debo el, el título de la página a una de ellas, Shoriko Mifune. Y bueno, además de subir momos y Unión o otro mashup torceado, combinando músicas de Lovelight con otras. También me dedico a lo que es streaming. Bueno, ya lo hacía en mi página, pero... Más me enfocaba en lo que era... Eh, juegos modeados con alguna temática de Lovelight. Por ejemplo, estaba jugando Devil May Cry 5 con skins de Shioriko, de Yuta Kazaki y Tsunayuki. Pero en Twitch ya quiero enfocarme en algo más... Um, Digamos algo más gamer. Por ejemplo, el día de ayer, sábado, estaba jugando Persona 5 Royal. La historia es bastante interesante y el país es exquisito. Y bueno, más allá de eso, como les dije, también hago mashups. Los subo principalmente a YouTube. Eh, lo, el último que hice fue <ríe> combinar el tema Concentrate de Shioriko con Unbefitable de Sonic Frontiers. Y también quiero incursionar un poco lo que es dibujo. Así que mi cuenta de Pixie está ahí abierta. Y si les gustan los colmillitos choricos pues ahí me pueden visitar. En cualquiera de mis redes me encuentran como Azriel Delaido Pongan ahí nomás en Twitch, en Pixie en Twitter, YouTube. Ahí va a estar una colmillo con los ojos bizcos sonriendo y su colmillo ahí. Y bueno, en Facebook obviamente me encuentran como el colmillo de Chorico. ...momazos frescos siempre. Que de Eso hecho ya pasé los enlaces a tus redes en, en, en el chat. Gracias, gracias. Sale. Vale, vale. ¿Algo más que quieras mencionar? Mm, a ver, algo más. Ah, es verdad. Estoy también haciendo fansops. Estoy trabajando con... ...Shomayori y... ...El Legendario. Acá más los conocen, en el fandom del... El fondo del Love Day como Miotino y Studios y en la esquina de Aquina. Los chicos que están en Radio Hong Kong. Bueno, no somos el, el River Peruano, porque los, <ríe> a los tres nos gustan las integrantes de esa unidad de Niyazaki. Y bueno, nuestro último trabajo fue subtitular el, el segundo video de La Arena VTuber. Hace unos 10 minutos, de hecho, se publicó ahí en la página de Results. Resubs Translations con la la, la red del de, número 3, Resubs. <risa> Como sí. Reverse Resubs Translations. Sí. Vale, vale. De, bueno, entonces, ahorita déjenme hago la cambio de, el cambio de imagen. Y este, Robby, eh... ya nos contaste un poquito acerca de tu Twitch, pero te pase el micrófono para que nos cuentes más. Y bueno, paso el link de tu Twitch al, al chat Ok, sale, sí, muchas gracias Este, bueno, eh, ya, lo, ya lo dije ahorita eh, Ahorita pues más que nada me dedico como a hacer streams este, Más dedicados a hacer gameplays o a ver videos a Hacer muchísimas cosas, más que nada depende de lo que yo y el chat tengamos ganas Como te dije anteriormente este y como les vengo a decir por primera vez en el podcast mmm, Mis streams no tienen nada de preparaciones, cero preparaciones Hacer lo que queramos, cuando queramos, así muy random y pues nada, si en algún momento quieren pasarse para allá, este pues ahí, ahí son bienvenidos eh, y casi casi que hablamos casi siempre de todo, un poquito de todo, así quieres, así estemos hablando como de, no sé, de, de series de ciencia ficción y de repente llegas si y nos haces un top de, ¿cuál es su top 10 de mejores waifus de Love life Pues ahí estamos luego, luego también haciendo una tier list en, en internet, o sea, no hay como que un, este, ¿cómo decirlo? La estructura. No hay como, exacto, no hay una estructura. Es más como lo que queramos hacer, cuando lo queramos hacer. Entonces, si les gustan, se pueden dar una pasadita por allá. Y también síganme en Instagram, subo fotos bonitas y a veces fotos medio curseadas, pero ahí andamos. Vale, vale. Bueno, aún no llega mi compañero de Nigasaki Research Facility, pero les comparto el link en el chat de, del Facebook. Y bueno, si están viendo en YouTube, cuando lo suba dentro de 3.000 años a YouTube, está en la descripción del video. Y este, básicamente él sube contenido acerca del CIF y del CIFAS y de Nigasaki principalmente. Y bueno, este. Eh, amigos, les comparto que eh, después de mil años por fin he subido un, vi un video a mi canal de YouTube. Es uno que de hecho fue parte de una dinámica bastante padre que se hizo entre varias páginas de Love Live ...en donde cada página de Love Live contaba sus momentos favoritos de hacer... Eh, ...bueno, del, dos mil de del 2022, sus momentos favoritos de Love Live Y bueno, yo como tengo mi canal de YouTube aproveché para hacerlo en formato de video. Y bueno, entonces amigos, les comparto el link por si quieren pasar a ver ese video... Eh, hablé de mis momentos favoritos en el anime de Niigasaki, ya que es, eh, es así como Shoriko, eh, yo a la serie a la que más cariño le tengo es a Niigasaki, o bueno, a la generación que más cariño le tengo es a Niigasaki. Y bueno, este, los, el, ay, disculpen amigos, a veces se me... Cuando tengo prendido el OBS. Como que va medio lento mi cursor. Entonces tardo en cambiar la imagen. <risa> eh, la siguiente es que. Bueno el 6 de enero. Eh, mi canal de YouTube. Suramaru Blogs, eh, cumplió su sexto aniversario. Entonces me gustaría compartirles. El primer video que yo subí. El 6 de enero de 2017. Fue un unboxing de una figura de Umi Sonoda. Entonces les comparto el video. También por si quieren pasar a ver después. Este video ya. ese ya. Seis años tiene mi canal de YouTube y, bueno, ahí, eh, por si quieren pasar a verlo, se los comparto. Y, este bueno, eh, no me había presentado bien al inicio. Para quienes no me conozcan, este, soy de mi apodo oficial es Cyberred, pero nadie me llama así. Todos me dicen Suramaru mm -hmm. porque, bueno, soy del canal de Suramaru Vlogs. Y, bueno, en este canal principalmente se sube contenido de Love Live El tema secundario es Yu-Gi-Oh!, pero también tengo contenido de Bang Dream, de Marvel, entre otras cosas. Y bueno, este si quieren pasar a mi canal, este les paso también el enlace, amigos. <coughs> y este bueno, eh, ta, eh, está tanto variado en cuanto a, a series, como pueden ver, que tiene Love Live, Yugi, Bang Dream, entre otros. Y también dentro de las mismas series está bastante variado el contenido, porque dentro de Love Live tengo unboxings de figuras, tengo... Eh, de la ocasión que fui a que trajeron el live life festa cinepolis en México tengo ese video tengo análisis episodios etcétera de Yugi tengo deck profiles tengo duelos etcétera entonces si gustan pasar a mi canal les paso el enlace, amigos. Eh, y bueno, si, pa si pasan, espero que lo disfruten mucho. Y bueno, le agradezco muchísimo a este canal que he tenido. Porque me ha dado muchísima felicidad. Y bueno, cumpl cumplió, seis cumplió seis años ese canal. Justamente el 6 de enero. Que dato curioso, es el mismo... Eh, cumple el mismo año, el mismo día que mi perrita. Mi perrita cumplió ya 11 años. Y esa grandecita, mi perrita Alaska, cumplió 11 años el 6 de febrero. Digo, 6 de enero. Entonces ahí les... Dejo eso y bueno amigos vamos rápido a la sección de, de noticias realmente fueron poquitas fueron tres y bueno vamos a la sección de, de noticias. Eh, disculpen amigos, soy inmenso, se me olvidó pasar por la sección de cumpleaños, nada más fue uno, eh, bueno nada más felicidades a Día Kurosawa que eh, el 1 de enero cumplió años, entonces si gustan pasar, eh, bueno de, como celebración les comparto la playlist que contiene todos los videos de Día Kurosawa en mi canal por si quieren pasar a verlo y bueno ahora sí ya vamos a la sección de noticias amigos. Y bueno, este... bueno, son poquitas noticias, amigos, pero la verdad es que son noticias bastante importantes. Y bueno, la primera es que el 3 de enero, para conmemorar el año nuevo, se llevó a cabo una transmisión especial en donde participaron las cuatro generaciones de Love Live. Por parte de las musitas participaron Eminita, o sea, Honoka, y Aya Uchida, o sea, la sello de Kotori. Por parte de Aqua participaron Rikako Aida, es decir, rico y de, y está Ika es decir Yoshiko por parte de las Nijis participaron a, eh, Agupon, como le dicen muchos, o Aguri Onishi, la sello de Ayumu, y Miyu Kubota, que es la sello de Karin. Y de parte de Liela participaron Sayuri Date, que es la sello de Canon y Nozomi Suzuhara, que es la sello de Kinako. Sí sentí feíto de que no estuviera Anju y Nami, porque estuvieron como las protagonistas de cada proyecto, excepto de Sunshine. De hecho, hasta vi, llegué a ver un meme de eso, pero, pero bueno, este... Creo, no sé si todavía siga la transmisión en el canal de YouTube, si no, después a veces la suelen a resubir por cierto tiempo, pero vaya, hubo este Nama bastante especial en donde, donde para conmemorar el Año Nuevo participaron todas las generaciones, que es algo bastante raro. Y bueno, bastante eh, raro en el sentido de que no es algo muy común que pase. Y bueno, vamos a la siguiente noticia. Le paso el micrófono a robbie Dale, muchas gracias. este Pues nada... En la segunda noticia tenemos que este 6 de enero del 2023, o sea, de este año, <ríe> acaban se pues acaban de anunciar que el 29 de marzo será la fecha en la que van a lanzar un Blu-ray de edición limitada, en el cual van a contener, este valga la redundancia, va a tener el contenido del Nijiyon Tendrá una fecha como para que pueda reservarlo, como la preventa, va a acabar hasta el 14 de febrero. Tendrá un precio de 11 mil yenes, que son como 83 dólares más o menos. Y contendrá los 12 episodios de la serie normal y los más tres episodios nuevos y un cómic que es de Nijijon. Vale. Y sí. ay pero, pero, pero. Sorry que acá de nuevo el cursor. Y bueno, este la última noticia. este Shoriko, coméntanos. Sí, este fin de semana se está llevando a cabo la actuación en la ciudad de Chiva eh... La tercera edición del tercer live de Liela, titulado We Will. Uh, recuérdense que van a visitar en total unas cinco ciudades. Las primeras dos se llevaron a cabo en diciembre y el primero la tercera está ahora en Chiva. Bueno, no recuerdo si la última, la, el quinta, la quinta presentación se va a transmitir también, pero... Uh, yo logré ver la primera, el, la, la primera presentación, el primer día y el segundo día, y uh, lo disfruté bastante. Creo que las nuevas miembros de Liela le suman de manera muy positiva a la agrupación. Si bien yo ya había disfrutado mucho el segundo live, el tercero hasta ahora es, es el pico en el que Liela ha alcanzado esa magia, por así decirlo, en que uno siempre quiere ver a sus sellos, a sus personajes favoritos, dando lo mejor de sí. Y no solamente están las lielas, sino eh, la famosa... Yuina, a, ¿no? A Bien, Margarin, Bien margarina. Sí, la, la Yuina, que su o sello es la Yuina. Y ¿no? Ajá. el primer día, el segundo, lo cantó precioso. Nadie esperaba que ella también se presentara, o sea, se habían presentado antes la Zanipa, pero... No, nadie esperaba que Yuina se iba a parar en el escenario y se iba a robar el show de una manera tan guau wow, esplendorosa. Lo, lo cantó demasiado bien. Era como ver el anime hecho en carne y hueso. Sí, de hecho yo he visto algunas, este, algunos clips en YouTube de los lives que ha tenido Yurina y la verdad es que sí, están, sí está bastante padre. Sí, los temas del anime, puede que a algunos no les haya gustado al momento de ver la serie en emisión, pero yo les aseguro que verlo en el concierto es otra cosa. Es todo un espectáculo, no, no hay pretexto para decir a ah, las Lilas no ofrecen un show al nivel de Aquars ni de Saki o, o las propias Muse. Ellas están ahí, se, se, se, hacen presencia. Así que sí. les invito a ver el live de Las Lieblas, ya sea de manera legal o de otros medios. <risa> de otros y, medios. Lo van a disfrutar mucho, verdad. Hay que apoyar a las chicas porque tienen mucho que ofrecernos. Están preciosas las canciones, las presentaciones. El, el espectáculo es muy bueno. Va, va, va, va. Bueno. Bueno, amigos, bueno, ¿quieres comentar algo más o nos movemos ya al tema principal, bro? Mm, bueno, a mí me gustaría comentar algo del niñón. Ah, bueno, entonces ya vamos, este... Bueno, vamos ahora sí, amigos, al tema principal de este, de este capítulo que... Creo que ese es el capítulo del podcast con el nombre más estúpido que se me ha ocurrido, no se me ocurrió otra cosa, Garupanillis, obviamente siendo una referencia a la serie chibi que tiene Van Green, que se llama Garupapico, fue lo único que se me vino a la que, a la cabeza, perdón por poner un nombre sumamente estúpido amigos, pero pero se me hace lindo, <ríe> bueno ahora sí vamos a vamos al tema principal amigos, a hablar del niguillón. Y bueno amigos, antes de hablar del guillón, eh, voy a empezar a leer algunos de los comentarios que nos han llegado. Una página llamada eh, Imaz Atorni dice, un um, con, con <ríe> no sé si siga acá Imas Atorni, si sí, sí, un saludo enorme. Iván Quiroga dice, buenas noches, buenas noches, noches Iván Quiroga, Love Life Language Center, buenas noches, buenas noches Love Life Language Center. Alejandro Lazo Álvarez, aquí los escucho banda, muchísimas gracias Alejandro Lazo. Este, también, este, eh, Robby, está el bagáis mandemos un saludo al bagáis está también mi amigo Monsaló, un saludo a Monsaló también, dice wow y bueno, está, está el Robby, <coughs> se podría decir rompiendo la cuarta pared, y bueno, este, primero me gustaría saber qué opina este Robby, ya viste solamente el episodio del yo, o ¿no? también llegaste a ver los mini cómics de los que te mandé la playlist. Ah, y un saludo a Awaken de Translation que acaba de pasar diciendo Alola, Alola, Awaken. Entonces, este, Robby, ¿qué, ¿qué opinas? y qué, qué, qué, tienes que decir? Primero que nada, un saludo para el Baguice Chupala. Este, oh. en segundo lugar, este, no, no vi nada. Nada, cierto. Este, este no, no vi nada de eso. Este, <risa> nomás vine aquí para ser famoso, nada, este. <risa> <risa> este... Nos están viendo ocho personas. ¿Sabes, que se... ¿Sabes cuál es el único podcast con menos viewers que este? ¿Eh, ¿Mis streams? No, mi podcast mío? de Yu-Gi-Oh! sigue. Ah, ok. Sí. <risa> <risa> eh, pero no, no, no, no, no hay que me lo ofrecer acá al público. Ellos, ellos lo hacen todo acá. Eh, un saludo a los que nos están el... viendo Los quiero mucho, gracias por Por vernos, porque sí, son, son, son, po son poquitos, pero las quiero Mucho, amigos, Menos el baguise, ese, ese que la chupe El baguise que la chupe, sigue aquí chúpala Este Bueno eh, Pues, ¿qué es lo que puedo decir? O sea, es que la verdad, el niñón, yo lo veía en los cómics Y la verdad es que hay algunos que sí tienen un humor Este, pues, ¿cómo decirlo? Humor muy japonés Y es este... Eh, por lo mismo de que yo los veía si era como de ah, ah, bueno, o sea, los leía y sí decía como de ah, ja, ja, gracioso, ¿no? Como, era como, no sé, yo lo sentía mucho como humor de papá, ¿no? Este, sí. en su, en su momento yo lo sentía mucho como humor de papá, ¿no? Así como de, este, ¿sabes dónde está el arma para matar a un vampiro? Está acá, ah, ja, ja, ja, no sé, como que yo sentía ese tipo de humor en los cómics y era como de ah, wow, nice, ¿no? Y pues de repente vi que le iban a hacer una serie y dije, no manches, lo van a hacer una serie esa madre. Y dije, bueno, capaz sale bien, ¿no? Y dije, bueno, saldrá bien. Y es que tantito, este... perdón, Robby, tantito, ahí el contexto sí, no es de que en uno de los últimos lives de las Niggis que de hecho creo que te estuviste cuando vimos el anuncio de Shoriko, que estaba también el doc, estábamos viendo sí. en un server el live de la de las Niggis en donde anunciaron la serie del Nigillón. Pero ahí lo que todos esperábamos es de que. O sea, hay un. De hecho, justa, mira, justamente que aquí es el Awaken. Awaken tiene en su canal de YouTube. Que de hecho fue de donde te pasé la playlist. Tiene todos los nigillón eh, estilo cómic, este. traducidos. Y lo que todos esperábamos era. Este. Era una nueva temporada, pero de ese mismo estilo. Nadie se veía venir que fuera una serie. Entonces, nada más. que sí, o sea, creo que nadie se veía venir eso. Y bueno, continúa, perdón. Ah, no te preocupes. Este, primero que nada, vuelve a chupar, beguise. Este, Segunda, eh, como dice Awaken the Translation, que de, igual no manchen, intenten adaptar chistes japoneses al español vulgar o latino, pues se entiende, ¿no? O sea, es, es complicado porque, eh, ¿cómo decirlo? Para empezar, el español ahorita es un idioma que está variadísimo en todos los países. Hay una forma diferente de decirlo, entonces es muy difícil la traducción. Pero entiendo, entonces al momento en el que vi que iban a hacer una serie dije, verga, o sea, los que van a hacer los. Los que van a traducir eso se van a tener que dar un dolor de cabeza horrible. Pero, o sea, no sé, o sea, lo vi y dije, pues quizás tiene futuro, ¿no? O sea, quizás funciona, ¿no? Hay. Hay doblajes que sí, que sí funcionan, o traducciones que funcionan, ¿no? Entonces, pues. Como que sí, sí dije como de ok, hay que agarrarlo con pinzas, no. Porque te digo cada vez que lo veía, decía, ah, este es un chiste que diría mi papá, no? Okay. <ríe> es un chiste que diría mi papá. Salía del cuarto y mi papá me hizo un chiste y era como de así, ah, es exactamente okay. ese chiste. Este, <ríe> <ríe> <ríe> pero eh, ya después, cuando vi el capítulo, pues para empezar en el primer capítulo, no puedo tener este mucho, pues mucho que decir. Vaya, porque pues es como el primer día de clases, no eh, te presentan todos los como que te los presentan personajes. un poquito. Uh -huh. Exacto. O sea, es una introducción de personajes y te dan como lo que tienes que saber. O sea, sé que... O sea, si no eres fan de las Nijigas X, obviamente... Y no has visto su anime, no vas a entender nada. Pero... Si, si... Es como por si no lo has visto, para refrescarte un poquito la memoria... Te mantienen un poquito esa personalidad de, de cada una y te la hacen ver. Y al final es como la típica del protagonista de que... Tengo tantas mujeres y no sé con cuál quedarme, ¿no? O sea, no sé. Es como el típico protagonista de un Arem. Entonces, este... Como que, no sé. Siento que tiene... ¿Tiene futuro como serie, como comedia, como de ah, ja, ja, este con cuál se va a quedar o así? Pero no sé, digo, no, no puedo decir como una perspectiva general más que es como eso, una presentación de los personajes. Sí. Sí, y bueno, primero en cuanto al humor japonés, yo creo que una de las series donde más se puede ver el humor japonés así en todos esplendores es una serie llamada Pop Team Epic. O sea, ese eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verla es una mamá de esa serie. Eh, es así como el humor japonés condensado en una sola serie. Entonces, sí, sí como comentaste tú y como comenté, La en sí es algo bastante... Difícil como de adaptar, por ejemplo, en, en subtítulos. Y también es un sentido de amor muy distinto al que nosotros tenemos culturalmente. Y sí, como dices, la verdad es de que el, eh, yo, yo como como me gusta mucho la Anillis si, y si las conozco muy bien, pues sí me entretuvo ver como cada una muestra su personalidad, por ejemplo, mi momento favorito, sobre todo porque es de mis personajes favoritos, es esta caso y ahí, este, enfrente de la cámara, y, y ahí de huevo dije, a huevo la lanzo, la va a querer empujar para, para salir, y también sale ahí la lanzo, pero la verdad es que yo, siendo muy fan, pues sí me pareció un capítulo bastante normalito, pero como dices, o sea, realmente no se le puede criticar mucho eso porque es así como muy introductorio, y bueno, ya después estaré comentando que es más o menos lo que espero de. Esta serie. Bueno, también podríamos estar comentando acerca de eso. También, hay, por ejemplo, ya hablé ahorita de Pop Team Epic. También de aquí podríamos hablar así como de otras ideas que podrían tener similares en Lovelight, Por ejemplo, ya después es lo desarrollaré bien, pero, tipo que esta que nos hicieron en el Día de la de los Inocentes, el año pasado, de que Salió un corto en el, de las Biela... En el estilo de los Biela nota En el que la Ren dice... No, voy a dejar de ser School Idol... Porque quiero buscar la mermelada legendaria... Y, y sale así todo épico ahí... Y toda la madre... Eh, yo creo que algo así también... Este, así como una serie cortita... Igual de cortitos de tres minutos... Puede funcionar... Y ya hay una serie a la que le ha funcionado bastante que es Bangrin. Bangrin tiene ya tres temporadas de esta, de, de este, de esta serie de ese estilo chibi, y algo que y que voy a tocar tantito más adelante, algo que me gusta muchísimo es de que, o sea, Bangrin tiene obviamente su anime normal, que sí tiene su historia normal, su música normal, eh, desarrollo de personaje normal, y tiene esta serie de Garupa Pico, y al tener esa serie, algo que me encanta y que quiero que, que creo que podrían hacer aquí en el en, en, en, en es el que con Garupa Pico, o sea, no hay reglas. O sea, se vuelven se vuelve locos, hasta matan a los tres negros. De hecho, hasta hay un video... No sé si se acuerdan ese episodio de Los Simpsons en donde... De la, de la casita del horror en donde... A Homero le piden matar famosos para que una empresa de publicidad este, pueda usar la imagen de esos famosos. Y cuando están matando a Homero, a los famosos sale una canción que dice Psycho ta Hay un video de todas las muertes del Garupapico. Así, todas las muertes del Garupapico. Y está esa canción. Y están contando las muertes que hay en el Garupapico. Entonces, yo creo que... Eh, Sí temo que no, no, no aprovechen que tienen una serie de este estilo que no se tome en serio, que es divertida, para hacer, para volverse locos, si ¿sí me explico. Sí, sí temo que no vaya a ser esto y que no se vaya a tomar ese... Que ni siquiera es un riesgo, porque, o sea, para esa es la serie, ¿no? Si ¿Sí me explico, no sé qué opinan ustedes acerca de lo que estoy comentando. Bueno, si los japoneses se volvieron locos cuando Lange se paró a las niñas... No me imagino la reacción que pondrían cuando vean a las monitas así, todas chivis bonitas, partidas en dos, metidas en bolsas. No, no, no, no, no digo que las maten, no digo que las... Digo, si estaría entretenido, a mí me divertiría. Lo blind like México. <ríe> o sea, si estaría divertido, a mí me divertiría, pero, pero no digo que... O sea, no, no, no digo que necesariamente eso, sino que... Que vaya. A, que. aprovechando de que es un anime que no se toma en serie y que es ma, más divertido y que tiene el estilo chibi. Que hagan algo más fuera de lo común, si me explico. Así como la, el fuera de lo común para Garupapico es te, de plano matar a los personajes y tener historias muy absurdas. Hay uno en donde las chicas son. literalmente son cavernícolas y hablan en uga uga así. de, de ese tipo de cosas, si me explico. No, no necesariamente que le De hecho. Creo que con alguno de los dos de ustedes lo hablé cuando les comentaba cómo era la participación en el podcast. De que no necesariamente les copien, sino de que a su propia manera tengan su forma de de de ir hacer una serie así como más fuera de lo común. No sé si me estoy explicando. este O sea, como que a lo que quiere llegar es hacer una serie que como no se tome en serio a sí misma, vaya. O sea, que sea sí. como... Sí, o sea, porque, bueno, para empezar, el mercado japonés es muy raro, principalmente por como dice el colmillo de Shiriko, O sea, cuando está, cuando la chica china, está Lanshu, llegó, este, todos se volvieron locos. Cuando sale el primo, la, la prima, la primo de Joe en la película, todos se volvieron locos. O sea, No no sé si te das cuenta que el fandom japonés de Love Live es alguien a quien es como, como sí, ándale. Sí, sí, luego te habla tu mamá ve. O sea, como que es como muy raro. Entonces, ajá. pues te digo, eh, siento yo que realmente esas series o spin-offs, precisamente como puede ser este, son series que no se toman en serio ajá. como su propio concepto. Sabes cómo dices, o sea, hay capítulos en los que simplemente se, se mueren o en capítulos en los que son cavernícolas. Entonces, pues es como, pues es más que nada tomarlo como, no sé, tomarlo como de chilo, no? O sea, como para que apagues el cerebro y te pongas a verla y digas, como, ah, ajá, nice, ah, ajá, esto. Perfect, sí, perfecto. Sí, entonces te digo, y aparte, pues es más que nada porque siento que eso es esencia del humor japonés, ¿sabes? O sea, nosotros no lo entendemos. Es como, somos muy, somos muy primitivos para entender el sofisticado mm. humor japonés, ¿no? Creo, este... que, creo que el único capítulo que entenderíamos de Garupa Pico sería en donde son cavernícolas, entonces. Sí, yo soy yo soy ese. <risa> <risa> es que, o sea, es en serio, o sea, te digo, así, dato completamente random. Me acuerdo que yo cuando empezaba en el fandom de Love Life me ponía a ver así como los... No me acuerdo cómo se llaman, pero era cuando ponían así a las ellos así como a responder preguntas de los fans y a platicar y a hacer como... Y, y, y sí, o no, o sea, como contestar y entrar en personaje y cosas así. Me acuerdo que habían así como escenas en las que las actrices hacían X cosa y veías a un chorro de japoneses ahí atrás riendo. Y yo decía como, ah, ok, este... Bueno, este... Sí, gracioso, ¿no? Y de repente veías que una de ellas volteaba y, y le hacía algo que para ti era gracioso y veías que nadie se reía. Y era, ah, ok, bueno, me callo. Y por cierto, me están doxeando en el chat, ayuda. Sí, bueno. Ahí ya salió el ¿eh? no, pues, bueno, bueno, Ahorita, vez. Primero voy a comentar algo. Ahorita como que me encendiste una, una idea... Y voy a decir mi idea, voy a leer los comentarios... Y no sé si después Chorico que ha hablado poquito, perdón... este Quiera ir, eh, ahorita voy a decir algo... Por ejemplo, una forma que podrían hacer esto de, de... Que como digo, o sea, creo que mucha gente me malentendió... Cuando yo comenté esto de que... Del de, de, pico o sea... De que pensaron que quería que necesariamente copiaran el estilo... Obvia, no, no, no, no, no quiere decir eso... Sino que como, como dices, o sea... Que no se tome en serio... Y que aparte de que no se tome en serio, sea... Se, eh, se use para Para hacer como ma, más Chistes y cosas, por ejemplo una forma Que creo que podrían hacerlo Sin copiar el estilo de Garupapico sería Por ejemplo exagerar las personalidades De los personajes como se sucede de cierta forma en el primer episodio Cuando esta Caso y Lance están ahí Enfrente de la cámara O por ejemplo cua, eh, eh, Estos chistes de que La mía es bien simple de la de la harina, siempre de aquí hay dos ejemplos Que me gustan mucho de la serie De, de la serie de minicómics del Ni que como les comento, les recomiendo Pasar al canal de Youtube de Awaken the Translation Ya que él tiene todos esos capítulos Traducidos, y Hace cuenta que en uno está la Kasumi grabando a cada una de las Chicas para que haga su introducción Así como de, ah bueno, yo soy yo soy este Kasumi y me gustan Las cosas lindas y pongan atención, ¿no? Y está la Kasumi ahí grabando a todas Y le toca el turno a esta mía y mi así como de, no, vete a la verga, casi, casi, ¿no? Y luego, haga, y luego ya llega esta harina y le dice, oye, ¿no quieres hacerlo? Y ya la, la Mía así como de, enchíngate me vienes, Kazumi, porque vamos a grabar esto. O, o mi favorito, que de hecho es el último en, en esa playlist de videos, que es un en donde está la Mía y llega y le dice a la... a la Arina así como de, oye, Irina ¿quieres ir a jugar? Y Irina le dice, ah, lo siento, es que quiere ir a jugar. Eh, ya, ya había quedado con Ai para ir a jugar. Llega esta, llega esta Ai. Y ahí se, se este ve a, a Mía. Mía le echa la... O sea, imagínense la peor mirada de odio que hayan visto en alguien. Mía le echa esa mirada multiplicada por 100 a Ai. Ahí ni se da cuenta de qué está pasando. Y le hace un chiste. Luego ya, ya, ya la agarra para llevársela. Y la y la Mía así como de... Le dice a, a Mía, vamos a jugar las tres. Y, y Mía dice así como de... Ni madre, nunca dije que yo iba a jugar. Agarra la... ...la harina y dice, ah, ¿no quieres ir a jugar mía? Y la mía ya así como de, no, entonces sí, sí, sí, quiere ir a jugar. Entonces ese tipo de, de chistes yo creo que, que así más exagerados todavía... ...sobre todo porque tienen una animación que la verdad a mí sí me gustó... ...creo que podría funcionar bien y sería la forma en la que podrían aprovechar... ...que tienen esta esa serie alternativa para hacer esta estas ese tipo de chistes y así... Que de hecho ya hay varias series. O sea, eh, Idolmaster creo que fue de las primeras que hizo este tipo de series. este Bangdream, como digo, tiene este tipo de series. D4DJ también lo tiene. Ya hay un, hasta hasta hay uno que es de Attack on Titan. De hecho hay dos series de Attack on Titan así en estilo Chibi. Y también, o sea, se burlan de, de, de la misma serie durante esos capítulos. Y exageran las personalidades de los personajes y todo. Y este, dice el Awaken casa Naruto, Y bueno, de aquí me voy a ir hasta los comentarios que no había leído. Este, bueno, acá un chiste del Awaken. ¿Sabes por qué mi papá me regaló un GPS el 25 de diciembre? Porque es Navi, Dad, ja, ja, ja. Y dice Awaken, es traducir ese tipo de chistes. Luego, Alejandro Lázaro Álvarez, no estás a que intentan inventar 10 años de paternidad en existencia. Ah, ¡Chale! F que este luego dice Alejandro Lazo Álvarez confirmo Pepicu God. sí Pop Team Epic es una, está genial y algo muy chido de Pop Team Epic es de que lo dividen en dos y la primera mitad es con sellos mascul eh, masculinos y la segunda con sellos femeninas y siempre en cada capítulo van cambiando de sellos y siempre como que parean sellos que, que este ...que hayan aparecido juntos. Por ejemplo, en un episodio son esta... este ...Soramaru, la, la seiyu de, de esta... ...de Nico Y esta Mimorin, la seiyu de esta Umi. Este, y hay otro en donde son el de Dio y Yotaro. Y hay otro donde... ...que de hecho hasta luego aprovechan para hacer chistes de, de esos sellos. Por ejemplo, hay uno que es Yuma de Yu-Gi-Oh! Sexal. Y Kaito, eh, que es el rival de, de Yuma, son, son esos sellos, y hacen, y hacen como un overlay que hace la referencia a la invocación XYZ de Yu-Gi-Oh! Entonces, esa es una también esa es una muy buena forma de hacer comedia, de que aprovechan que tienen a los sellos también para luego hacer esos chistes internos, y de que son sellos, de que han trabajado juntos o que suelen trabajar juntos. Este, bueno, ahí contestando el comentario de Alejandro. Este. Eh, dice Vagáis, a mí lo que no me gustó es que son tres minutos de capítulo No me esperaba al menos siete, no sé Yo también, a mí me hubiera gustado que fueran Cinco, la verdad, por ejemplo, yo creo que cinco hubiera estado bien, pero, bueno, normalmente, o sea, es eh, eh, tres minutos, es eh, siempre lo que, como el estándar para ese tipo de serie, dos garupa pico, por ejemplo, duran tres minutos. Este ah, dicen no, no, no, ese güey quiere todo, ese güey quiere todo, perdón, pero es que ese güey ya me tiene harto, o sea, siempre quiere todo, o sea, quiere atención, <risas> quiere, quiere que le den admin en los grupos, o sea, quiere que Tablos deje de... de... Que, que, o sea, Toyotaro deje de hacer el manga para que Tablos le, le, le quite su lugar. O sea, ese vato quiere todo y yo, la neta, opino que lo quiten del chat, que lo voten y luego, aparte, lo doxen dos veces. La, la, y Las y, opiniones sí, de sí. los invitados de especiales no reflejan las opiniones de los hosts, vagáis. Como verga, no. Sí, sí, sí. Él me dijo ahorita, empezando el podcast, él me dijo: si sí, se mete el vagí, se lo sacamos. Yo estuve ahí y, y, y sí. Pero no perdón, lo digas, güey, que Iván. lo dije <ríe> Ah, no es cierto Bueno, perdón <ríe> Iván Quiroga, ¿saben cuántos capsen y Joncer en total? Yo también pensé que duraría dos caps un poquito más Iván, eh, son 12 y van a venir tres adicionales en el Blu-ray Como lo mencionamos en la sección de noticias Dice a wey que la diferencia con Bangrim es que el Pico Es lo único que entretienen cuando estos... <ríe> ah, mamón Este... Eh, también dice, lo que pasa es que el staff ya usó su ciudad random O sea, ya no ha a... Ruby, como tres veces en los lives, eh, dice Vagáis eh, con Live Duty, 2, <risa> dice Alejandro Lazo Álvarez, están hablando el lenguaje de los dioses.jpg, muchas gracias. Eh, este eh, pero el chiste de Ruby, tutora sexy, se volvió legendario, dice Alejandro Lazo Álvarez. El awaken dice, ese último tiene continuación, pero solo salió los Blu-rays, no los he buscado, me dio huevas a Naruto. Este, y bueno, un comentario del Bagáis. Este, vuelva... Dice <risas> Iván si Quiroga que vuelva Natmon al Vagáis. Este, y bueno. Eh, Shoriko, te pasa el micrófono. de Perdón por haberme extendido tanto. <risas> sí, o sea, yo concuerdo con la mayoría acá que comentan sobre la duración de los episodios. Varios esperaban que fuera unos cortos... de 7 o hasta 11 minutos, siendo... Eh, Creo genial, que de perdidas lo... esperaban cinco ¿no? Creo Sí, pero resultaron bastante cortos No lo considero una decepción Ya que, bueno, es uno de esos animes Entre transiciones de otras series Algo corto, breve Nos deja con un sabor de quiero más A mí lo personal, cuando anunciaron el niñón O bueno, cuando iban a anunciar algún nuevo proyecto Al final del de live de las niñas algo como un carna, Carnival Fest... ¿Fantas? ¿Cómo era? ¿Carnival? ¿Fantas Carnival? Del, uh, del Nasuverse. Uh, Fantas Carnival creo que es, ¿no? En el que incluyen a varios personajes del Nasuverse. Eh, uh, Face Stegna y uh, Tsukihime. Haciendo un montón de estupideces juntos. Bueno, yo me esperaba algo así, pero del Sifas. <risa> En que reunieran a todas las chicas, a todas las ellos, todos los personajes existentes, incluyendo las lielas, y les pusieran a hacer algo cómico. A todas. Con, ya sea chivis o en cualquier otro diseño. Eso es lo que yo esperaba en un anuncio del de eh, live de las Nijis. Que hubiera sido demasiado bueno. Creo que mucha ambición. <risa> Pero bueno. Sale, sale caro contratar a tantas ellos, supongo. cuando anunciaron así el niño, pues. O sea, yo, yo me sentí feliz porque. Tal vez no sea ese Carnival Phantoms que esperaba de Lovelight. Pero eran las niñas, y bueno, ya lo había dicho antes: las niñas son mis favoritas. Los El niñón en sí, sí, a mí, a mí me divierten los niños. Gracias también a que lo han estado traduciendo acá los chicos del fandom, o sea, güey, que en midu XX. Y creo que, bueno, a varios también les gusta mucho Shioriko de Nillón porque tiene esa actitud eh, tanto media ingenua o tierna con estoica. <ríe> Sí, si por Pero, ejemplo bueno. a la Shoriko normal no me la imaginaría al final del episodio diciéndole a la Yu que le elija. Sí, o sea, rehumilde, ella le dice, no yo también estoy aquí, o sea, puedes tomarme en cuenta. Eso es, eso es algo que diría Shoriko, sí o sí. No, no, no, no se lanzaría a Yu y le diría escógeme a mí, escógeme a mí, sino así más, más calmada. Pues Exacto. Y bueno, ¿qué es lo que espero? Yo quiero un capítulo, un capítulo en el que Setsuna cocine y todas las niñas se intoxiquen. Eso, Eso sería muy algo gracioso. Así. Algo así es Eso que haría. sería bueno. muy gracioso. Ajá. Digo, si fuera, Garupa, si fuera Garupapico, sí se morirían directamente, pero. <risa> <risa> Ahí por los avances, pues podemos ver a Setsuna con Shizuku en modo tenebrosas, darks. Y a Kasumin encima de un obelisco en la cima del mundo. Así que espero que le saquen todo el provecho que puedan a la serie. Sí, este, exacto. Este, esta primera entrega mmm, solamente fue la presentación. No, casi no nos han re revelado nada. Pero bueno, a, a sacarle el jugo a esos tres minutos, ¿no? Claro. Seguro que va a salir uno, uno que otro buen memeazo Sí. Simón. Ah, y creo que no lo habíamos comentado, pero el tema es muy pegadizo. Ah, sí, sí, el sí, tema sí. Es, sí, es sí, divertidísimo. Sí, sí. Te, te ponen hype en una. Sí, sí, y sí. Me, perdón, perdón. estaba comentándolo... Bueno, Shuma me lo estaba comentando, Este, el tema era Wachugonado, algo así, en japonés. Sí. Sí, que, Ay, que bueno, que es así es... como un. un que queriendo decir, what, what are you gonna do en inglés, pero con la, los caracteres japoneses, que es, que, es claro. lo que, es que, que es lo que vas a hacer? Es una transliteración de qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres hacer. No me había dado cuenta, la verdad. Fue Shuma quien me lo dijo. Porque bueno, él, él es inglés casi nativo. Lo captó así en el instante. Sí. Así que. Bueno, la protagonista es yo y. A ver qué va a hacer con su harem de 12 cenis. Creo okay. que le sea todo súper divertido. Que igual me gusta. Ah, bueno. Sigue, perdón, perdón, perdón. Ah, fijo, van a vender algún peluche de niño. Ya lo estoy viendo. Están todas cabezonas. No sería mal, no sería mal. Mm, sí. Sí, sí. El ending, a mí, el ending, la animación también me gusta mucho cuando yo sea con cada uno haciendo algo. Distinto, creo que mi favorita es cuando está como de porrisa con esta ahí. Entonces creo que mi segmento favorito del ending. Sí, se la nota mucho que le hace falta ejercicio. <risa> no pudo <risa> recoger la, la, la bola de béisbol de Mía. No, no le puede seguir el ritmo ahí. Esta sí, la pobre yo. Y el único donde no sale su triste... Eh, condición física es con la lanzo. <risa> Ese es el único en donde nos sale a reducir su triste condición física. En el resto sí. sí Aún así... Sexualmente me identifico como una Yuta Kazaki. <risa> sí, pues, ¿eh? sí, ya ven que dicen que la yu Si es como la representación de los Sans, creo que... De esa baja condición física, si no representa a los Sans, se Love Life. Es justo lo que iba a decir. <risa> Exacto, exacto. Qué bueno, por ejemplo, de aquí, una que hacia donde también me gustaría ir es este. Por ejemplo, ahorita vemos que Love Live está teniendo proyectos, digamos, más experimentales. Por ejemplo, o sea, pues, regresando a lo de la. A lo del de año pasado, eh, en el Día de los Inocentes que anunciaron tres cosas, una para cada proyecto, obviamente, en ese tiempo, al menos, al menos dos de ellos, obviamente falsas, que era como comenté, el de la Liela era, eh, dice, vagáis, el marco hace ejercicios y se desarma como Lego. Cállate, que no me desarmo como Lego, me desarmo como Play ja, Jajaja, ja, qué mal chiste. <risa> y de paso dice Alejandro Elazo, y de paso le recuerdo que yo y yo tenemos el mismo cumple. Bueno, aunque yo no... Nice. Que... Oficial tiene un cumple dado por los fans que es como de su fecha de revelación. Que no lo tengo ahí en, por ahí en algún lado, tengo anotado así como su cumpleaños no oficial. Eh, luego lo buscaré, pero este bueno. Epa, no seas envidioso, pa perdón, <risa> es no, no sé envidioso pa todo el rato nomás. ahí tenemos el mismo cumpleaños, uno y yo, no de hecho, no de hecho, ese se lo dieron los fans. Ese no es canon, no, ese no, no, no tienes el mismo, no. Perdón, no, no te, te <atención>. Ya me van a fundar de mi propio podcast, amigos. también apago mi micro, ya quedé eh, oficialmente fundado. No, no es cierto. Bueno, este comentaba, el año pasado, el Día de los Inocentes de las Ninjis, estuvo interesante porque fue como un anuncio in-universo, o sea, como dentro del universo de Love Live, de que iba a salir una película live-action en donde Setsuna iba a ser la protagonista eh, y iba a ser de la, del anime que le gusta a la Setsuna del Aqua, bueno ese lo dejé al final del hiela fue ese que les comento de la serie bueno del cortito que hicieron de la AREN, buscando, la, eh, renunciando al club de idols y a la escuela por buscar la, merm la mermelada legendaria y que hasta sale un de y sale todo épico y en el estilo de en el estilo de los hiela nota y bueno eh, empieza a conducir la conversación hacia allá porque ahí anunciaron de broma en ese entonces de broma, eh, el anime de la Johane, del, del Isekai de la Johane. Y bueno, re, después, este, si lo anunciaron de verdad, es un anime que de verdad va a venir este año. No me acuerdo en qué temporada, si alguno sí recuerda, ya sea alguno de, de mis invitados o alguno en el chat recuerda cuándo es que viene este anime, por favor, me ayudaría mucho que lo comentara. Y bueno... Este, ahora con esto de un anime como tal del Nijijon y con esto que viene de las, de las Aqua, ¿qué tan posible ven, por ejemplo, eso que les comento de que si saquen una miniserie también hace como de dos episodios en el estilo Liela Nouta, así de crayón y todo? De la... De este... De Ren buscando la mermelada legendaria. ¿Qué opinan? Yo yo de, de inicio... Después voy a elaborar más. Pero de inicio creo que es uno... A, a mí creo que incluso me podría... Incluso si las líneas es mi proyecto favorito. Creo que algo así bien desarrollado. Incluso me podría gustar más que el Nijillón. Pero que el anime del niño hasta para como va hasta ahora, pero bueno, apenas es el primer episodio, y como digo, todavía tengo ese temor de que no vayan a aprovechar de que este estilo. Y bueno, ahora sí, le estás en el micrófono. Robi, ¿qué opinas? He estado jugando, no es cierto, sí. <risa> eh, Pues mira, realmente yo siento que, o oh, bueno, yo a lo que he visto, muchos de los japoneses de los que se encargan de hacer todo eso, Primero se enfocan en que la serie que están haciendo ahorita termine bien, empiece bien, vaya bien y termine bien. Luego después como que venden toda la, la mercadotecnia, publicidad, peluches, figuras, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ajá. Y luego ahí como que toman este parte anterior. Entonces digo, como dices eso de la mermelada, yo siento que sí podría llegar a suceder, pero no en un futuro cercano vaya. No ah, sí, si sí, perdón, perdón por interrumpirte. No, no, no, no, no quiero decir que... que que en un futuro cercano digo eventualmente es eventualmente sea de tanto en de aquí hasta el infinito. Perdón, nada más que ah, aclarar esa parte. Sí, no te preocupes. O sea, yo siento que sería capaz. Yo siento que sí sería como posible si existe la posibilidad de que pueda suceder. Sin embargo, yo le doy más posibilidad de que suceda después y que no sea como directamente como en busca de eso. Sabes como, por ejemplo, que sea de ella como protagonista buscando la mermelada sino que sea como que otra de las chicas sea la protagonista y que ella sea como un personaje secundario como con su propia subtrama y todo eso, ¿no? Ajá. No o sé, sea, yo le veo más posibilidad a eso eh, pues más que nada como te digo porque a lo que yo he visto es, es así, los componentes primero por ejemplo si ahorita tienen tres proyectos se enfocan en llevar de la mano esos tres proyectos hasta que terminen y hasta que la mercancía ya pase y luego ahí como que se van a dar a nuevas ideas entonces pues yo siento que si sí tiene futuro eso pero no precisamente como... Cerca. Al menos no en este año. Exacto, sí, al menos no en este año. Ajá. Vale, Shoriko, ¿qué opinas? Sí me gustaría ver un spin-off de Liela. Y justamente eso de la mermelada que estabas mencionando... Es una buena idea. <risa> <risa> Ese estilo de Liela nota es muy bonito. Visualmente atrae. Sí. Así que... Creo que sí, P podría funcionar una especie también de spin-off para las Lielas de ese tipo. Ese especial de eh, Dios de los Inocentes me gustó, como canta Canon, ya, muy, ya. <ríe> fue muy chistoso. Eh, yo lo considero uno de los momentos eh, épicos de la, de la franquicia en general. Eh, fue muy gracioso, muy random. Uh -huh. eh, no, en ese entonces, nadie se esperaba que Ren. Tuviera esa faceta, no sé, juguetona, extravagante. Y ahí, mi, mi concepción del personaje fue cambiando. Y sumado a lo de la segunda temporada en la que preloció su lado gamer, pues. <ríe> sin creer queriendo, se, se volvió blanco de, de memes y todo esto. Pero sí, es muy bonito. Es especial. Y sí me gustaría ver un spin-off de eso. Sí, o igual incluso que cada capítulo sea su propia historia contenida en sí misma, que sea episódico, y que sea, no sé, esta, no sé, que que. Este. yendo a las profundidades del océano a buscar un artículo de idols, ¿no? O. cosas así. <risa> y, y la razón, y bueno, una de las principales razones por las que. Me, por las que digo que incluso si Niji es mi proyecto en general favorito, y. y Superstar es mi proyecto en general menos favorito. Y la, la, la razón por las que digo que incluso con ese hecho siento que algo así me podría incluso acusar más que el Young, Es que ya desde ahí ya tiene esa esencia que digo, de. de ser algo fuera de lo común. De ser algo ya. Ya ya que se está, ya, ya exagerado, meramente, así como las muertes exageradas en el Garupapico, o sea, exagerado de, o sea, de, del meteorito que sale, de, de, no, es que esa mermelada la tengo que encontrar, y, y así, o sea, ya, ya, ya tiene esa chispita que me gusta, que, que es como, que, y que como digo, tiene su propia esencia distinta a la que tiene el Garupatico. Bueno, este, básicamente eso sería en cuanto a lo que tendría que comentar yo acerca de lo, de la posibilidad de tener algo así para Liela, Y bueno, acabo de leer un comentario, dice Alejandro Lazo, claro, cumple oficial no hay, pero cuando salió el diseño fue el 29 de enero, el fandom lo adoptó, sí, sí, esa es la, la fecha. Este, y, ¿saben? Dice aquí también Alejandro Laza, ¿saben dónde los personajes tampoco tienen cumple y los fans decidieron que sería en X fecha en Evangelion? Uh -huh. Eso no sabía. Eh, y, vagáis, ¿sí hizo un Steam of the Las Musas cuando se hicieron de Kiss, estaría <ríe> loquísimo que... Puta, no sé por qué últimamente me han salido en YouTube, este... Ahora que estoy acá en casa de mi mamá y mi mamá este, luego pone las noticias y así, y, y, o luego pone programas y así, a cada rato me salen cosas de Kiss. Y, este, y siempre no me acuerdo de cuando Jim Simmons eh, retuiteó la imagen de la Josita, así preguntando qué anime es este, pero bueno, ese es harina de <risa> otro costal. <risa> Sí, esa, sí, bueno, sí, recuerdo, te lo ¿eh? sí es que siento yo que serían también, o sea, estaría chido un, un spin-off de las musitas siendo fans de Kiss, o sea, es así de que no, es lo de ahorita no es mu las idols de ahorita no son música, o sabes así como el típico fan de, de las musitas igual, así como de no, lo de ahorita no es, las idols de ahorita no son música, lo chido, lo chido es lo que se hacía antes, no sé, cosas así. <coughs> Simón, Simón sí, y, y ese como, como lo digo, o sea, el tener la serie principal que obviamente eso es una que sí tiene una historia normal, con conflicto, con desarrollo de personajes, con conociendo a los personajes, pues esa serie es como digo, o sea, son series que pues no van a afectar tu continuidad principal obviamente, entonces, vuélvete loco con ellas, básicamente es como en resumen lo que quiero decir o sea, literalmente vete al carajo, o sea no, eh, eh, Bandori, mata a tus personajes, en el cortito de Liela, den, manda al carajo el club de idols por una pinche mermelada este eh, espero que por ejemplo en el Gigi que ahí, la, ahí en esa parte del, del tráiler en donde sea la casa ni así yendo alto, o sea, algo que esté pasando literalmente en la serie, que la casa ni esté yendo alto por alguna estupidez que haya hecho, ¿no? Que bueno, sabemos que casa Mina es precisamente lista, entonces, eh, quiero ver cómo fue que llegó ahí espero que no sea en su imaginación. <risa> bueno, este. Eh, dice, ah, no, pero, ¿qué pasó? Perdón, este. Eh, perdón, este, yo siento que realmente lo que. O sea, que sí, me gustaría mucho que fuera así como bien, bien alucino, o sea, que por ejemplo, como el de la Ajá. mermelada, no sé, que Canata tenga que ser como un platillo y que para ese platillo tengan que ir, no sé, a quitarle una escama a un dragón rojo de la montaña de los diamantes, no sé, algo así, o sea, como muy exagerado todo, pero también lo que tengo en mente es este, básicamente que el programa siento que va a estar como muy, muy, muy con los pies en la tierra, ¿sabes? Sí. O sea, como que va a ser como, va a ser exactamente igual a los demás, solamente que un poquito más realista que se va a mantener ahí. Es como que lo que yo estuve viendo y lo que yo presiento que va a pasar, eh, que todo ese lado fantasioso y todo eso sí sucedería como en la cabeza de los personajes. Y, y no sé, o sea, como que yo le veo que va a estar más con los pies sobre la tierra, que va a estar como más eh, tranquilo, más de chill, como dice la chaviza, este muy muy rimel, como dicen las chavas. este Entonces, eh, no sé, yo la verdad sí espero que sea como... Sí espero que metan cosas muy fantasiosas Pero sé que también van a tener muchas partes Muy, muy apegadas a la, a la realidad Claro, sí, sí es lo mismo que yo sentí Y es por lo que le temo a, a la... Por lo que, como digo, te, tengo miedo Tengo miedo de qué vaya a pasar con esta serie Porque yo al menos... Digo, siempre va a haber distintas opiniones Y todas son recetables Pero al menos a mí es algo que... Que creo que es, es así como que se estarían limitando al hacer eso. Pero, pero o sea, tiene, tiene razón. Y, y de que yo también siento que se va a ir más por ese lado. De que, por ejemplo, la escena en donde está la Casumi ahí en lo alto del mundo. Creo que va a ser más en la imaginación de la Casumi, A diferencia de las otras series donde dentro de la serie literalmente se está pasando la pendejada que estás viendo. de mi de, tipo de episodios de esas series es cuando cambian de personalidad. Que, que, que cambian de mente, por ejemplo, que las este, las popipas se caen de las escaleras y que termina la, la, la, la más hundere en el cuerpo de la más tímida, este termina la más interactiva que es esta caso en el cuerpo de la más hundere, eh, entonces está, y se da para interacciones bastante divertidas que... Que bueno, de cierta forma ya lo tuvimos en Love Life pero con las chicas actuando como otras, que fue en el caso de las musitas, que por siempre ese, ese será de mis episodios favoritos de todo Love Life ¿Qué otras cosas quisieran comentar, amigos? ¿Qué otro tema quisieran traer a la mesa? Shoriko, ¿qué opinas? ¿Sobre Nijijon? Sí, sí, sobre bueno, en general de, lo, de todo lo que hemos hablado, si quieres de Pop, de pop Team Epic, de, de la idea que tuve, de la idea que comenté sobre Yela. Si quieres, por ejemplo, incluso comentar de, de lo que se viene de la Yoshiko, este, de qué idea tendrías tú de, por ejemplo, de que yo le, la idea que comenté de que, de que esta serie tenga esta chispa que tiene el cortito de, de Liela con siendo tan exagerado o Bandoris con lo de las muertes, que yo creo que la chispita que podría tener el ni sería exagerar las personalidades de los personajes, como por ejemplo, el, el ejemplo que ya había comentado, de los dos ejemplos que ya había comentado de la mía siendo una sim de la harina. Entonces, ahí tienes varios temas de los que podrías hablar o, o expandir. O si quieres tener un nuevo mesa, un nuevo tema a la mesa relacionado con esto, puedes comentarlo con gusto. Bueno, yo solamente quería mencionar que... Mañana lanzan el spray de Tetsuna Yuki para el Shift 2 y revelarán su clip de voz. ¡Uy! ¡Híjole! Chale, es que sí. A ver con qué nos salen. Mm. Y es que en Love Live nunca nos había pasado algo así como ya pasó en Bandori, que ya había pasado dos veces con Roselia y que recientemente, y ese es el que más ha dolido en Bandori, pasó con... Con la seiyu de Aya Maruyama. Y ahí dolió un, a, aún más. Por el sentido de que. De que este. Por ejemplo. Eh, en el caso de las de Roselia. No habían sido a las vocalizas principales. Y casi fue a la vocaliza principal. Y bueno también. De, y bueno de Roselia. De, dolió más para los personajes. Pero sí duele mucho. Sí duele mucho cuando escuchas de, de lo de estas sellos Que también fue por mm. cuestiones de salud. Al igual que. Setsuna, de verdad amigos, este yo me acuerdo que en el podcast de primer aniversario de acá, de una eh, fue aquí Baney. y una pregunta que nos hicieron es este si hay que ser fan de las de las sellos para ser un verdadero fan de Love Live y yo lo que respondí es que no, pero mínimo mínimo mínimo tienes que respetar a las ellos, o sea creo que para, para ser un buen fan así de mínimo se tiene que tener respeto a las ellos por todo el trabajo que hacen y bueno nada más que de de lo mejor a, a Tomori que bueno afortunadamente no afecta su carrera completa y de hecho ya bueno tuvo un papel recientemente en Chase Oman ahorita está creo en el este nuevo anime de Style Classroom entonces, qué bueno que no afecta a su carrera completa. Y bueno, simplemente ser agradecidos con ella y bueno, saber que es por, por el bien de Tomori, ¿no? Sí. Sí. Sí, o sea, es que más que nada porque, pues vaya, como personas, como fanáticos, también es como respetar la situación. Entender que, pues no siempre se va a poder, o sea, no siempre van a estar para ti, ¿sabes? Sucedió, con, también acá en, en Latinoamérica su, sucedió con aquí este, con el actor de doblaje. Este, el que hacía la voz de machete y de la mole, y todo eso. O sea, hay situaciones que tú no puedes manejar y, y tampoco estás como para si, si hiciste este personaje, vas a estar ahí todo este tiempo. Eso, no, o sea, entender que si alguien se va, se va y, y ya desearle lo mejor, que le vaya bien y, y tampoco quedarnos clavados con nada, ah, nos dejó, nah, hizo esto, porque ya no sé, ya. Tengo, un, este, tengo un mal presentimiento que quisiera no tenerlo de que al menos en Japón este sí va a haber, o sea, con la nueva actriz de doblaje y siento que sí va a haber algunos que sí le van a decir como de tú nunca vas a ser como ella, o sea, irremediablemente va a haber gente así. Y pues nada, a la mejor actriz de doblaje a la, a la nueva, a la nueva Seiyu perdón, actriz de doblaje ¿qué pedo? Este, a la nueva Seiju, este desearle lo mejor. Igualmente. Este, aquí la vamos, la vamos a recibir con los brazos abiertos, vamos a, a, vamos a darle el apoyo que nosotros podamos, vamos a estar apoyándola en el trabajo que vaya a realizar, que sabemos que va a dar lo mejor de ella. Y pues a Tomori nada más que desearle buena suerte, ¿no? Porque, pues sí, o sea, tío, esperemos que salga bien. Le, le mandamos desde acá el podcast, pues, mucha suerte, que, que le vaya bien. Y también a la nueva 6 ¿no? Que le vaya muy bien, que le vaya muy bonito todo esto. Porque, pues, no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil tampoco como que de un actor de voz, de repente, lo que te digan, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esta actriz de voz a la que los fans se, se enamoraron y le estuvieron dedicando muchísimos artes, este, canciones, notas de voz, todo esto? Pues tú la vas a reemplazar. Y sí, eso es exacto, eso es un peso muy grande, ¿no? Como, como actriz de voz, tener que cubrir, como que tener que llenar como el vacío que va a dejar otra persona. Entonces, pues nada, eso es como que lo que puedo decir de ese tema. Sí, de verdad, amigos, no tienen que seguirlas, no tienen que estar en todos los namas, no, no, no, ni, ni siquiera, ni siquiera tienen que quererlas, o sea, con que res las respeten yo creo que está bien, porque sí, sí, lamentablemente allá en Japón, sí, que el fan japonés luego sí puede ser bastante cruel con las seiyus. recientemente hubo... ...que me caga cuando lo, lo redactan así... ...porque no es que la Seiyu haya, haya hecho algo controversial... ...me caga cuando le redactan así... ...acá... ...este... ...sitios latinos... ...de que Seiyu genera controversia... ...porque tiene parejas así como de no estúpido... ...no es de que... ...o sea, no, no es ella la que genera controversia... ...son los estúpidos que están ahí de... ...de mamadores de que no pueden tener vida privada... ...los que generan controversia, o sea... Y de verdad es muy chocante y bueno, digo el fan japonés, pero también nunca falta ridiculina al latinoamericano que sale a quejarse de que alguna sello tiene pareja. Entonces, pues sí, nada más respétenlas, amigos, o sea. Un saludo al baguise que es de esos tipos. <risa> <risa> pues sí, es. Hoy andamos heavy. Hoy andamos heavy, sí. Yeah. Sí, sí, sí. Y bueno, na, y bueno de acá sí, de, de agradecerle a Tomori por esta participación en el Ni que es con la que nos despide. Y bueno, este si quieren a Tomori, también como les comento, no su carrera afortunadamente no terminó por completo, solamente de la parte de Love Live y porque, tiene que, bueno, porque tenía que participar en los lives, eh, ya la carrera de sello sí sigue y como comenté o sea recientemente Chainsaw Man eh, ahorita de este de Spy Classroom que de hecho me queda a la mitad del primer episodio no lo terminé de ver pero quiero terminar de verlo y Chainsaw Man no lo la verdad no lo he visto porque Bochi de rock <ríe> porque Bochi de rock pero basadito basadito pero bueno qué pasó qué pasó basadito Sí, es que Mochi de rock, güey, está bien God de Mochi de rock, me encantó, me encantó, pero sí, sí tengo ganas de ver este Chainsaw Man, nada más debe encontrar el, el tiempo para, para verlo, porque dicen que, que sí está interesante, que o sea interesante de que mucha gente se queja del realismo que tiene la serie, es así como de, no, creo que es el estilo de la serie y es algo bueno, ¿no? que si se va por ese estilo, que se vea realista, pues está bien, ¿no? O sea, quéjate si sale una, a menos de que sea para un chiste, quéjate si sale una, si sale una pistola realista en el guión, ¿no? A menos de que sea para un chiste. <risa> este dice, sí, o sea... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, perdón. Este, pues es que siento que esos momentos donde salían como armas muy realistas y así serían como, por ejemplo, cuando hacían este, acercamientos a las caras en los shows como Flapjack o como Chowder, como series así donde hacen como un zoom a lo que está haciendo un personaje y que salga un arma así súper realista o la cara súper realista. Sí. No sé, o sea, siento que ahí sí como que quedaría bien y sería como para un toque cómico, pero, pero, ah, no, o sea, siento que no no deberían poner, o sea, no no es que no deban, sino que no lo harían, o sea, no se arriesgarían a tanto. Y bueno, este ya. Que bueno, de acá nada más comentar de que me da mucha risa como el sentido del humor de Bochi de Rock es. Muy, muy similar al sentido de, del humor de, de Chowder de que usan distintos tipos de animación. Luego hasta de veces sale incluso... O sea, salen grabaciones reales. Hay un en donde salen así títeres de papel de la... De gente con... De Bochi imaginándose a gente criticándola. Hay un en donde Bochi se pone toda nerviosa y creo que sale un globo que dice tranquilidad y sale una mano real a, a este ponchando ese globo. Hay otra donde hacen stop motion. que Bueno, ahí... Este, está interesante porque precisamente hemos hablado de cómo exagerar en series tipo, tipo guillón, tipo garopapico y así, pero vemos que un anime lo logró hacer sin ser, se, se, tomándose también en serio de historia que quiere contar de Bochi, que es una chica con ansiedad social y logró meter esos momentos tan cómicos, ¿no? <risa> Ahí aplausos a Bochi de rock, la verdad, no sé si ustedes ya vieron Bochi de rock. No, no lo he visto, pero sí me quedo con ganas porque hay muchos que es chistosos que me han llamado la atención y varias personas me lo han recomendado. ¿Tú, Robby, ya lo viste? No, Bochi de Rock, no. Es que, bueno, últimamente he estado un poquito ocupado. Eh, sí he visto muchísimos memes que se han hecho sobre eso y, pues, no sé, o sea, como que sí le quiero dar una oportunidad, pero, no sé, la última vez que le di una oportunidad a un anime así terminé con... Terminé, no sé, como que me, me envicio mucho, es un vicio el, el, el anime, entonces como que no quiero volver a no quiero volver a tomarlo. Eh, pero pues sí, si sí tengo la chance, sí lo varía. Sí sí, sí, okay. sí, sí le daría la oportunidad. Mucha gente dice que está muy bonito, que les gusta mucho, que el personaje es, es nice. Y no sé, hay un meme que me gusta mucho que es como que ponen a boche y dicen como que es un personaje que tiene ansiedad social. Y dicen que, que los fans, como de ah, qué bonita, muy linda. Y que si hacen lo mismo con, con, con un vato, es como de, Aja, es un perdedor, ¿no? No sé. Eso. Sí, Simón. Igual la, ¿Qué es lo la... que dice el Baguise? Cuenta. ¿Qué Igual. es lo que dice el Baguise? Ocupado, te la pasas jugando al PC, sepa, chúpela. Igual, eh, de, creo que de mis favoritos de la Bochi es en una en donde se pone nerviosa y se. O sea, se pone a imaginar y, de, y va cambiando. Se pone a imaginar ella misma. ...va cambiando el estilo de animación... ...hasta que llega a un estilo 3D... ...está la bochi en, en la tipos... ...y aparte como si le hubieran grabado... ...de programa de edición... Porque, porque sale hasta la hasta la gráfica XYZ en la esquina de la derecha superior y sale siendo lanzada hacia una... Así en el programa, de, de como si fuera en Maya, sale lanzada una columna de, de cuadros y sale así toda la nerviosa la Bochi. Entonces, incluso, de hecho, creo que ahí nos ayuda lo de Bochi, porque creo que incluso chistes así podrían servir para este tipo de... De serie, o no... Bueno, seguramente se han visto de la bochi glitcheada. Que se pone nervioso y, y literalmente se empieza a glitchear como en un videojuego. Yeah. Momento cyberpunk. Momento cyber... si Sí, de hecho hay un video oh. en YouTube que es así la boche así. Se pone en negro la pantalla y cuando se despierta es el personaje de Kenurri se extendiendo de la mano para levantarla. Jugaste Pokémon Escarlata. <risa> no Cuidado <risa> que nos fueron los Nos van a ahí. Nintendo nos demanda pa. No tanto eso, Nintendo nos va a demandar Ya saben el dicho No te metas con el ratón Ya sea el ratón Pikachu de Nintendo O el ratón Mickey Mouse de, de Disney <risa> Legalmente Amigos legalmente eh, Es más peligroso meterte legalmente con un ratón Que meterte literalmente con un cocodrilo <risa> Y lo peor es que sí. A ver, legalmente no te puedes meter con un cocodrilo, ¿sabes? Creo que ¿sabes lo que máximo hacer? sería con la cost, pero creo que nadie quiere meterse con ellos, pero no por temor, sino porque nadie les hace caso. Sí. <risa> yeah. Sí, o sea, es que si lo piensas realmente, empresas como... Es que la cosa con las empresas que son así como japonesas, como puede ser Pokémon, inclusive el Oblive, es que tienen un muy, muy buen equipo de abogados. ¿sabes? O sea, cosa de que buscan la más mínima forma de, de demandar a alguien sabes siento que Nintendo está así o sea, es como de sí, es buscando a quién demandar Porque Love Live sí es más amigable Por ejemplo, en mi, en mi canal de YouTube Este... Eh, eh, contexta, o sea, cuando subes co música con copyright tienes como Hay distintos niveles de castigo que te podrían poner, por ejemplo Obviamente el más duro es que te pongan un strike al canal eh, lo siguiente sí. es que no te pongan strike Pero que bloqueen el video Y otra es que este Otra es que le quiten la música El video pero que no te pongan strike Y la más leve es de que Le pongan anuncios ellos al video Pero no te dan strike Y Love Live es así eh, Yo todos los videos que tengo subidos con música de Love Live Ninguno ha sido strikeado Y si me sale así como de eh, Los dueños de, este, de esta música Ponen anuncios en el video pero sí, Nintendo ya sí checaste, eso, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, checa, ya checaste tu tarjeta de crédito. Capaz que todo este tiempo te han estado quitando como que 20 pesos, 40 pesos, así constantemente, así como por uso de nuestras canciones. No, pero sí, o sea, hay, hay no todas las empresas que en las que usa su contenido, te cómo se dice, no todas las empresas en las que te, te, te ponen copyright por su contenido son nivel Disney de que luego luego se van a la demanda, o nivel Nintendo que luego luego te, se van a la demanda, te enalguean y te quitan todo lo que tienes, sino que son más como que te dan chance te Digo, por ejemplo, a mí también cuando estaba haciendo un directo estamos jugando al al American Truck Simulator, no me acuerdo cómo se llama. Este, creo que es algo así. Estábamos jugando ese y estamos poniendo música de trailer, o no de camionero. Estábamos ahí, vamos ahí, jajaja, ja, ja, ja, ja, ja, escuchando, chocando carros, este, intentando sobrevivir. Y cuando termina el stream de repente me llega una notificación y digo, oh, y digo, oh, una notificación, wow." este no sé no sé qué raro no y y de repente veo que dice algo así como de por temas de copyright y luego se quita la notificación y yo por temas de copyright qué maldita sea y me fijo a las notificaciones porque digo lo que menos quiero es que me den un strike sabes porque en toda la carrera nada más puedes hacer tres entonces me fijo y sí, o sea nada más me dijeron así como de hola este vimos que usaste nuestra una de nuestras canciones este ya no lo hagas ¿eh? como, pero que no vuelva a ocurrir y pues sí dije, ah, ok, qué buena onda, ¿no? O sea, yo pensé que sí me iban a decir como de mi abogado va a estar allá mañana o algo así, pero no, o sea, sí se portaron bien. no Y esa frase que digo de no te metas con el ratón, este prima, acá la dije de broma, pero, pero sí es un, o sea, sí es un, como un dicho que se tiene, o sea, en Estados Unidos sí se tiene verdaderamente ese dicho de don't fuck with the mouse y obviamente se refieren a... Pues a Disney, ¿no? <risa> bueno, nos decíamos tantito de tema. Bueno, mucho. <risa> ¿Quieren comentar algo más? Chorico. pues este, acerca de las Nijis, este. Eh, eh, algo. Ya hablamos de Tomori. De, no sé si han visto Pop Team Epic. Eh, quieren expandir más acerca de lo que comentaba de la Liela. Eh, comentar un poquito acerca del anime de la Johanne. Que, que. que bueno, de ahí algo que me da mucha risa es como. Que no entra mucho. Y que creo que va a ser la chista de esa serie. De cómo. O sea, sí se mete muchísimo en este género. De que cada chica es una clase. Que no me Del único que me acuerdo, porque me da un chingo de risa. Es de que. de cierta forma. se podría considerar que esta. que el antagonista de su, de Sunshine es el papá de Mari. Y me da risa porque lo retoman de. en el. en la serie diciendo que Mari... Que, que bueno, para, acá contexto, siempre en estos animes, eh, Konosuba, este, ReZero, eh, en Overload, de, que es el mismo personaje que voy a mencionar. O sea, en todas esas series de Isekai o que se están basadas en Dungeons and Dragons, ahí existe el rey demonio. Y acá, en el anime del, que va a tener la Johane, Mari es la hija del rey demonio. <risa> bueno, no sé si ustedes hayan visto algo acerca del anime de la, de la Yoshiko, que Shoriko, tú que ¿Quieres comentar algo? Bueno, uh, uy, ¿qué se murió? Sí, creo que igual y ya se fue. Vale, bueno, bueno amigos, este, nuestro queridísimo Vagáis, este. Digo, eh, Robby se tuvo que marchar, pero acá ando con Shoriko. Bueno, uh, Yoshiko es mi acuosa favorita, así que yo la voy a ver con muchas ganas. <ríe> Me gusta bastante el personaje, es muy divertido tiene esa aura gótica y, y también me gustan sus medias sus <risa> medias claro. y de lo te, te acuerdas qué clase era cada personaje de las de, de, del, del anime de la Johanne ahorita el único que me acuerdo es de, de Ruby porque tengo un meme ahí ya programado desde hace como tres, tres meses de que salió el anuncio <risa> <risa> de, de la rubiadita. Ahí lo van a ver ya si siguen la página. <risa> Ajá. De ahí, pues, um, no recuerdo exactamente. Sé que la Mari es demonio porque tiene unos cuernos, pero... Sí, como te comenté, <risa> la hija del rey demonio haciendo referencia de que el papá es, entre comillas, el malo de la serie <risa> de Sunshine. Sí, a, ver, a lo mejor también vemos a su mamá. <risa> Eso sería demasiado creepy. Ajá. Algo así como para romper un poco La dinámica No solamente el papá, también ahí la mamá Simón, que, que a ver si sí si sale El rey demonio en el anime De la De la Johanna. que de hecho está basada así como En una serie de cómics, al igual que eh, Ni yo, no, no, no sé Si cómics o algo, o sea, como una serie De libros que tiene este Básicamente sí. en algo así Sí, sí sé que está basado ya en un trabajo anterior, pero no, no lo había visto, la verdad. Y sinceramente no lo sabía. No fue hasta también hace, creo, una semana o dos semanas que alguien me dijo, eh, pero esto ya tiene ya una base. Ah, caray, <risa> no sabía. Simón, Simón. Pero sí, o sea, yo tengo todas las expectativas altas con el spin-off de Johannes. ¿eh? Ahora, bueno, <risa> es. Se volvió la líder de vaya. ¿no? Eh, bueno. Ahí me van a funar, pero bueno. A ver si no se vuelve mejor líder que Chica. Que es así, es una barrera muy alta que pasar. Que a Honoka no. Está bien fácil pasar a Honoka. <risa> así es, amigos, chica las no Las canciones líder. Que me también, las canciones que van a sacar. Fijo, va a haber al menos una, un solo nuevo de Yoshiko. Espero que sí tenga canciones, la verdad Que de hecho podríamos sí. hacer un O sea eh. Eh, Podríamos hacer Un podcast completo dedicado A especular, a hacer, así como ahorita Estamos especulando un poquito Bueno, porque tuvimos ya el primer episodio sobre las Sobre Ni te voy a tener de invitado Cuando haga esto mismo para el de Johanne, ¿vale? Sí, está bien, a mí me encanta Yoshiko, así que será un placer Hablar de ella ¿Cómo le vamos a poner ese capítulo? Un nombre que no sea tan estúpido como el que le puse a este. Güey, <risa> si, okay, si le pongo un nombre pero, tan estúpido como ese, se va a terminar llamando Oyoshiko o algo así, o Yojosuba. <risa> Yojosuba no sé. <risa> Podría ser algo así, um, a ver. A ver. Ah, ahorita no me acuerdo, o sea, hay tantos se isekais raros. Overlord, Free Zero, Konosuba Rey Sora, Sora Online Rey Yoshiko Arto Online Ahí buscamos un nombre No, ¿sabes qué? Es Yoshiko, entonces hay que buscar un nombre más estúpido Que Grupa Me pregunto Si se saltará algún fan Ahí a quejarse del nuevo Anime de Yohane Así tipo tablos, a esto le falta esencia da chistoso Sí, pero, como digo, o sea, a mí sí me está gustando, que, que ese es otro tema que podríamos hablar. ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de este ángulo que ahora está teniendo el hombre más entre, o sea, podría decir experimental? Así como con el Nidillón y con, eh, con el anime de la Johane. Sí, bueno, ahora con lo que pasó de la pandemia, pues... Tienen que recuperar dinero de alguna forma. Sí, claro. Y este anuncio de Guerra de los Inocentes, pues... Como dije antes, cuando lo comentaba con mis amigos... Algún directivo de Starry se le prendió el foquillo y dijo... Oigan, ¿y si de verdad lo animamos? <ríe> y así se pusieron manos a la obra. Entonces... Sí, están experimentando bastante, creo. Y si esto resulta... Es un hecho que van a hacer algo similar con las Nis y con las Lielas, porque, o sea, llegan a la segunda o tercera temporada, la, las chicas se gradúan y de ahí ya no pueden sacar más historia porque, no sé, sería algo ambientado en la universidad, tipo Bandoria. Pero no creo que el Love Life haga eso, porque ellas son school idols, no college idols o cosas así. Claro, claro. Sí, aparte, que, en, en, en sí. esencia, o sea, si existen las Idols y si existen las school Idols, entonces sí, sí estaría muy... Exacto. Así que ese pretexto de usar un spin-off para darle continuidad a la agrupación, me parece un buen recurso. Que además, bueno. a los fans, bueno, supongo que a la mayoría de los fans les va a gustar ver el regreso de las cosas después de tanto tiempo. ¿Que acá? Y es verdad, o sea, sí, sí, sí. Eh, en el spin-off hemos visto a Awkward, pero quién sabe si también aparecen Saints, ¿no? Eso sí, sí, no sabemos si las Saints, ¿no? ¿Y sabes qué? Que ahí yo creo que sí podrían, este... Que quién sabe si lo hagan, quién sabe si tengan los huevos de hacerlo, acá que, concuerdo con Bagáis dice eh, dice Bagáis le tiene miedo al éxito, pa? acá yo creo que van a tener miedo al éxito con eso que voy a decir, yo creo que van a tener miedo de matar a Johanne al, al inicio, o sea, de que es que normalmente <risa> es que normalmente esos animes siempre empiezan con el, con el protagonista muriendo o así, en, lo, en los isekai que, que sí, de sí. las más cagadas es la de Kazuma, del este, del... de, de, de, de, de, de Konosuma, que, que sería interesante ver si si sí matan a la, a la Yoshiko al inicio de la serie y ya luego está, están todas ahí, ¿no? Que bueno, se tendrían que morir todas y el papá de Mari para que, para que pueda ser el rey demonio en ese mundo. Sí, o sea, me imagino algo tipo, uh, Yoshiko está haciendo un conjuro en pleno stream. Y sin querer, queriendo, de verdad termina conjurando un hechizo y se, un portal extraño se la traga. Simón, Puede Simón. O la, escena sí, de la, o la escena de la camioneta de Mari volando. Que, que, que, que, que obviamente, obviamente en la serie sí es algo imaginario, pero que, que sea una línea alterna en donde sí pasó eso en verdad y de que la camioneta se caiga al agua. Oye, yo no dudo que haya referencias a memes de las Aquars, o sea, al elefante de Rikako, la camioneta. No sé si también harán del 98, sería muy gracioso, pero... Sí, seguro va a haber alguna otra mención fanservice. Que mira, acaba Gais comenta una idea que me parece muy interesante. Dice, yo digo que solo va a ser Yoshiko contándole sus historias esquizofrénicas is y, y esa historia se dice que... No estaría mal tampoco que sea la la Yoshiko contando sus historias así todas locochonas también sería un ángulo interesante. Pero bueno, yo este sí merece su propio capítulo completo. Sobre todo porque ahorita no tenemos la información completa de los personajes. O sea, nada más Shoriko se acuerda del papel de Ruby, yo me acuerdo del de, de. del de Mari, y la única razón por la que me acuerdo del de Mari es porque me mata de la risa que sea la hija del rey demonio. <risa> Entonces, ya, ya te, creo que podríamos darle un análisis aún más profundo y más cagado, ya sabiendo qué papel es cada personaje porque el único que creo que me acuerdo, no estoy 100% seguro de que es así, es que creo que esta Día Kurosawa es como una bibliotecaria, un pedo así. Pero bueno, no no, no me acuerdo por completo. ¿Algo más que quieras comentar acerca de, de la Johanne? Sí, o sea, no, no creo que la maten tampoco a Yoshiko. Seguro al final sí, te temporada revelen que eh, se golpeó la cabeza o algo le hizo daño y solamente estaba alucinando. Luego, a ver, este algo más que quieras comentar acerca del Nijijon en particular. Mm, bueno, aprovechar a Tomori en esta última interpretación de Setsuna. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí, tienen que darle muchísimo cariño a, a Tomori, la verdad. Sí. Por más que son en Music nos bloquee sus canciones, ahí hay que darle duro. Pues sí. Sí, de, de, denle mucho cariño a, a... A Tomori. Si no le van a dar cariño, por lo menos respeten amigos. <risa> <risa> Simón, Simón. La, la, la que ahorita... A ver, ya, ese sí me quedé con la duda, espérenme. A ver, Spy... Classroom... My anime list. Vamos a buscar cuál es el personaje de Tomori. Que de hecho, este, esta serie está cargada de, de seiyus conocidas. Este Mira, la, la protagonista, Lily, es esta este Sora Mamilla. Mónica es Yuki Aoi. Eh, tía es Huesaka Sumire. O sea, ya... ya para quienes sepan de sellos, saben el nivel de sellos que se están manejando. Gret es Itomiku. Sh Sibilia. Eh, Sibilia. Sibila, no, no sé cómo se pronuncia. Es S-I-D-Y-L-L-A. Eh, Toyoma. No, esa es la única que no me suena. Y Anet, que es la de pelo rosa, que de hecho está gracioso porque. Porque están saliendo memes de, de la net porque tiene pelo rosa y ese es un anime de espías y están diciendo de que Ania de Spy Family cumplió <risa> su sueño de ser, de ser este espía. Ese es el personaje de Tomori. Ese es el personaje de Tomori. Oh. La net. Entonces, si está, ya, ya se estrena el primer episodio amigos y los episodios salen todos los jueves por si quieren estar pendiente. Se llama Spy Classroom, o sea, salón de, lo, de las espías o de los espías. Si no lo encuentran así, búsquenlo como Spy Room o búsquenlo como Spy Kyoshitsu. Kyoshitsu. Sí, esas son las formas en que pueden buscar la, la serie. Entonces, eh, ¿qué más quisieras que platiquemos? ¿Hay algún otro tema que quisieras que platiquemos, Shoriko? No, eso sería todo de mi parte. Vale, vale. Bueno, yo nada más voy a hacer así como, como para los que no nos hayan escuchado antes un poquito de, de, de resumen de varias cosas que fuimos comentando. Primero, de lo que uh -huh. comentamos primerísimo que nos aportó Robby fue de, la, de lo muy distinto que es el humor japonés. Y yo remarqué la serie de Pop Team Epic que se la recomiendo mucho, amigos. O sea, si quieren ver, o sea... Eh, eh, esa madre, Pop Team Epic, es humorjaponés.zip. Esa es la for mejor <risa> forma que tengo de decirlo. Pop Team Epic es .zip. este <risa> Luego de que. Eh, bueno, de que ahí aprovechan, por ejemplo, de que, de que dividen entre dos los episodios. La primera mitad siempre son sellos femeninas y la segunda mitad sellos masculinos. Y aprovechan a juntar sellos que trabajan juntos o tienen personajes icónicos juntos, como lo fue en el caso de. Este, de Sora Touki, voz de Nico y. Este. y Mimori, voz de. ...Susuko Mimori, voz de Omi Sonoda... Que. En un, en un episodio ya se hacen las protagonistas. En otro son el. Eh, en la parte masculina. En otro son este. Yo-yo y el. Y el Dio. Eh, en otro es este. Por ejemplo. El, el de Yu-Gi-Oh! Sexal con su rival, ese Yuma con Kaito, y en una parte hacen así como una invocación de XYZ haciendo referencia de que son sus sellos eh, bueno, eso en cuanto a Pop Team, y bueno, si quieres comentar algo Shoriko, me puedes interrumpir para aportar, para este de la, bueno, comentaba de la idea de que se haga algo como esto, pero con la Liela aprovechando la idea que se tuvo en en el día de las bromas de la historia de Len de buscando la mermelada y comentaba que a pesar de que las Nijis es mi proyecto favorito y las YL es proyecto, mi proyecto menos favorito, siento que algo así, porque tiene esta chispa de ser muy cagado y muy exagerado, creo que me podría gustar más incluso que Nijijon. Pero bueno, ya veremos si en algún momento se hace eso. No creo, espero que sí, de verdad. Pero bueno, ya veremos. Este que quiero que esta serie en su propio en su propio estilo tenga la misma chispa que tiene Bandori y este comentábamos acerca también de cómo Love Live está explorando nuevos, nuevas formas de contar historias cagadas que ahora con eso del guión y el y el anime que viene de la yoshiko que como comento va a haber en algún momento un especial un podcast hablando Especulando qué podríamos esperar de la serie de Yoshiko. Aquí comentamos bastante, pero, pero vaya, sí me gustaría que dedicarle uno completo, sobre todo porque quiero tener la lista de cada chica qué, qué clase era cada chica, porque ahorita solamente nos acordamos algunas, eh, comentamos acerca de bueno de Garupa Pico, de lo loco que está, de la bueno, o sea, de también de cómo es el humor japonés. Y de que, y bueno, ya para cumplir con, la, con el niñillón, de verdad me gustan, las niñis las adoro. Me gustó el primer episodio, pero no tanto, pero como comentó robbie realmente, pues se entiende porque es muy introductorio, es este, para gente que también, es así como también para introducir a la gente a, a esos personajes, y este... Y bueno, también me ha, me ha gustado la serie de cómics que tiene y que de ahí yo creo que la chispa que podría agarrarse en mi guillón es exagerar demasiado la personalidad de los personajes. Y bueno, nada más este, espero lo mejor de esa serie. También hablamos de Tomori, que desde aquí con muchísimo amor le deseamos lo mejor. Le deseamos también lo mejor a la nueva Seiyuu que vaya a tomar el papel de Setsuna Yuki. Y, este, y bueno, eh, acá... Para terminar, eh, de lo positivo es de que creo que sí tiene potencial esta serie y me gustó muchísimo la animación y el ending es una es una maravilla, el ending es súper pegadizo. Mm -hmm. Y este, nada más de lo negativo que tengo que decir es el tiempo sí lo sentí muy cortito y ese temor que tengo, que, que comentaba robbie que creo que sí se va a cumplir de que va a ser a pesar de que va a tener más exageraciones y todo, sí va a ser un anime como más con los pies en la tierra, tierra de diferencia de los otros animes de este estilo. Y como yo digo, sí me gustaría que no fuera así para que puedan exagerar aprovechando este medio. Pero bueno, puede que a su forma encuentren de, de hacerlo algo bueno. Y bueno, ni siquiera sabemos si va a pasar, pero es algo bastante probable. Y bueno, ¿con qué cerrarías? Antes de irnos al recordatorio de publicidad, ¿con qué cerrarías tú, Shorikon? Sí, o sea, siempre va a ser un gusto ver a tus personajes favoritos una vez más ahí en la pantalla. Así que espero que solamente esto abra más puertas a proyectos futuros, o sea, de Niñazaki, Liela, las cosas, incluso a las propias mositas que no sería mala idea traerlas de regreso en algún spin-off. Sí, claro. Y bueno, siempre que sea un, un spin-off así más rarito. Claro. Uh -huh. ¿Algo más que quieras comentar? Continúa continua. Confirma. No, tan solo eso vale vale bueno sí. amigos vamos al recordatorio de cumpleaños luego al de publicidad y después ya vamos a, a cerrar este podcast amigos y bueno vamos al recordatorio de cumpleaños Y bueno amigos, este solamente del podcast anterior a este, solamente fue el cumpleaños de nuestra queridísima Día Kurosawa. Cumplió el primero de enero. Y bueno amigos, este eh, les paso la playlist que contiene todos los videos de Día Kurosawa de mi canal de YouTube. Por si quieren pasar a ver los videos de Día Kurosawa en mi canal, los invito a pasar a verlos amigos. Y bueno, vamos ahora al recordatorio de publicidad. Y acá vas, Shoriko. Bro, bro, ¿se me escucha? Eh, Shoriko, si estás hablando, no se te escucha. Ah, ah, va, ah, vale, vale. Bueno, ahorita regresa, justito ahorita, este, regre en un momentito regresa el comillo de Shoriko, amigos, en lo que regresa. Voy a presentar la publicidad de mis. Este. Bueno, de mis invitados. De, de primero de Robby. Que bueno, les comparto el. El canal de Twitch de Roby. Que bueno, se tuvo que ir. Pero. Este. Le agradezco mucho haber participado. Les comento el. Ahí les mandé ya por los comentarios el canal de Twitch de Robby. Por si quieren pasar a verlo, amigos. Eh, ahora. Les, paso, les comparto eh, la página de eh, mi compañero de podcast, que bueno, lamentablemente ahorita no está con nosotros, eh, del de, blog de la página Nijikasaki Research Facility. Sube el principalmente contenido de las Nijis y centrado más que nada en lo que son los juegos de celular de y que son el SIF el y el Cifas Entonces, les comparto... Déjenme, les comparto el link de su página por si quieren pasar a ver la página, amigos. Aquí está. Y después. Eh, bueno, ahorita no que llega Chorico, Les voy a ir pasando de nuevo sus, sus páginas, amigos. Déjenme. Bueno, ah, bueno, acá. Sí, gracias. Vale, vale. Aquí estoy. Vale, ya, ya mandé tus redes al. Al chat, coméntanos acerca de lo que haces en redes sociales Sí, eh, como había dicho en un inicio Yo administro una página de Facebook Con contenido de Love Live Enfocado más que nada en Iigasaki El personaje de Shioriko Y su sello que me encanta eh, Moika Koizumi alias la iPhone Shower Además <risa> de esto También hago transmisiones en Twitch Juego cosas muy variadas desde Halo, Sonic Frontiers, uh, Fortnite y último pues estoy transmitiendo Persona 5 todos los viernes en la noche, así como un momento de relajo, ¿no? Y tengo planeado jugar más cosas, Yakuza, el, el Marvel Spider-Man, Elden Ring, el atelier Ryza que va a salir ahora en febrero y así la cosa es pasarla un buen rato ya sea en mi página de Facebook como memazos, en mi Twitch con los gameplays, o incluso en YouTube o mis mashups y los memes que también subo ahí. Algunos incluso en inglés, porque uh, me paso también a veces por el, el servidor de Reddit de Kisaka y publico muchos de mis memes adaptados en inglés. Pero bueno, eh, una última cosa que me gustaría también comentarles es que Quiero transmitir el, el live de la unidad de las Reverse. Este de Bueno, se, ve, se va a transmitir el 14, el sábado 14. Ah, sí, de el este Live. Sí, van a cantar los nuevos temas de Revert de Lanjo, Mia y Shioriko, Así que en mi página voy a estar eh, compartiendo en qué servidor de Discord lo voy a transmitir. Así que si quieren acompañarme en una velada para ver acá a las chicas en, en vivo, pues estén al pendiente. Wow. Gracias, gracias. Ya ese día tengo podcast, pero, lo, o sea, para nosotros el live es como a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Entonces. Exacto. Entonces, después si es el podcast pues, eh, es, es un 80% de probabilidad de que después es el podcast te caiga. <risa> <ríe> vale, bueno. Ahí lo voy a estar comunicando en mi página, en donde lo voy a transmitir Vale, bueno, entonces, este, eh, déjenme, bueno amigos, este, les comparto, bueno, bueno, primero voy a leer los comentarios Dice, por cierto, ¿saben qué pasó con el sífono O sea, después con la salida con la salida del CIR2. Seguramente, yo no creo que le hagan algo al CIFO, ¿no? Va a seguir normal, no creo que lo vayan a quitar. Pero no sabemos. Este, creo que todavía ni siquiera salida del CIR2. Apenas ahorita de que están haciendo desanunciar uh -huh. los trajes de las chicas. de stand de entrega. Dice eh, Alejandro sí. Lazo. Llegó. Pásalo al grupo por de WhatsApp. Ahorita, Alex, pasa al grupo de WhatsApp todos los este, enlaces que estaba pasando por acá. Este, bueno, amigos, este. Ay, Dios. Este, les comparto el video más reciente que lancé en mi canal de YouTube, por si quieren pasar a verlo. Eh, básicamente, esto fue una fue parte de una dinámica muy muy bonita que, que hicieron muchísimas páginas de Love Live que en donde cada página de Love Live contaba su momento favorito o momentos favoritos del 2022 de Love Live. Y bueno, yo como tengo mi canal de YouTube, aproveché para hacerlo en formato de video. Y bueno, en ese platiqué acerca de mis momentos favoritos de la, del anime de la Niji ya que es mi proyecto favorito de Love Live. Y bueno, lo, ahí platiqué mis momentos favoritos de la segunda temporada de la de Gasaki. Entonces, este si quieren pasar a ver el video... Pues, eh, les dejo el enlace, amigos. Dice Bagai Salto Yuri, la miniatura, a huevo. <risa> pero, pero, este, sí, o sea. Eh, entre que sí y entre que no es clickbait. Porque, o sea, sí, sí, sí, es momen sí son momentos de. de ayumu. Bueno, es un momento de eh, de ayumu y de yu, pr principalmente. Mm, el segundo momento, ¿verdad? Ajá. Sí, el segundo. Sí, el, el segundo sí es un momento de Yu y Ayumu Entonces, <risa> eh, es publicidad este clickbaitera más no falsa. No es publicidad falsa, amigos. Qué merita, qué merita. Sí. Este, o sea, no no, no, no crean que van a entrar y van a ver cuando cuando yo cuando esta este se cocinó feo y Canata la arregló, o sea, no no no no no, no, no es no es publicidad engañosa, pues. Bueno, este, eh, comentarles amigos, estoy muy feliz de que el 6 de enero cumplió mi canal de YouTube 6 años, eh, fue el sexto aniversario de Suramaru Vlogs. Si quieren pasar a ver el primer video que subí el 6 de enero de 2017, les comparto el enlace amigos por si quieren pasar a ver ese video. Fue un, fue un unboxing de una figura de Umi Sonoda, después lo que subí fue un unos días después subí un unboxing de una figura de Honoka. Y unos días después de eso subí el primer video de Yu-Gi-Oh que fue un unboxing a, una, a un Battle Pack creo que era. Entonces si quieren pasar a ver eh, los humildes inicios de mi canal de YouTube les comparto el enlace al video amigos. Si pasan de verdad espero que lo disfruten mucho. Y bueno finalmente este, comentarles que le, bueno, les comparto y les comento acerca de mi canal de YouTube llamado Suramaro Vlogs. El tema principal y más importante y más querido obviamente es Love Live. ...el tema secundario es Yu-Gi-Oh... ...pero también tengo videos de Bang ...de Marvel, etcétera... tengo ...está bastante variado el contenido... ...en cuanto a series de las que he subido contenido... ...e incluso dentro de las mismas series... ...está bastante variado... ...el, el contenido que tiene de cada serie... ...por ejemplo de Love y podrán encontrar unboxings de figuras... ...análisis de episodios de la, de, del anime... ...incluso ese video... Cu de, ...de cuando trajeron... El, ...el fest a Cinépolis en México... Hice un blog de cuando fui a eso. En cuanto a Yu-Gi-Oh! Tengo de deck profiles. Tengo duelos. Tengo análisis de cartas. Eh, también tengo cuando fui al YCS 200. Que por cierto se acerca el YCS 250. Que va a ser en Londres. Bogotá, Colombia. Y Los Ángeles simultáneamente. Va a estar muy interesante ese asunto. Y bueno, les comparto el enlace. Por si quieren pasar a ver mi canal de YouTube. Si pasan a verlo de verdad. Espero que lo vayan a disfrutar muchísimo, amigos. Y este, bueno, ahora sí vamos a la despedida del video, amigos. Y bueno, primero, antes que nada, este, decirle muchísimas gracias a Robbie. Se tuvo que ir, pero le agradezco muchísimo de verdad haber participado en el podcast. este Ya después mm. le mandé un mansejito de WhatsApp, pero sí lo disfruté muchísimo. Me encantó la participación que tuvo. Aportó muy, muy buenas cosas desde el principio. Entonces, le agradezco muchísimo haber participado a, a, este, a Robbie. Y bueno, este Shoriko, haz tu despedida. Sí, eh, muchas gracias a ustedes que se han quedado hasta el final, que se han pasado acá a saludar. Ha sido una velada muy divertida que ha compartido con Robby. Bueno, él tuvo que ir antes de tiempo, pero es comprensible. Y bueno, contengo también, suora, Gracias por el, el, la invitación, de verdad. Es raro, no sé. <ríe> no estoy acostumbrado a que alguien me invite. O sea, Yo tengo tiempo ya en la comunidad de los live. Desde las sombras, digámoslo así, porque conozco la franquicia desde prácticamente su lanzamiento. Uh -huh. Más, esta pandemia me permitió integrarme a la comunidad de una manera que nunca me había imaginado por la cabeza. Me gustaban las mositas sí, me encantaban las acuosas, me enamoré de Niigasaki y ahora estoy disfrutando de Lila. <ríe> es increíble este camino que he recorrido con la, la comunidad de Love Light y... Todo esto, pues, ahora estoy acá contigo hablando de lo que me gusta y es, es fantástico. Así que muchas gracias. Primero que nada, también muchísimas gracias a ti, Shoriko. No tienes idea de cuántos podcasts estaba yo queriéndote invitar, pero quería buscar el momento <risa> preciso. Porque te, te quería invitar, que el primero que te quería invitar quería que fuera uno de Nijis y ya... Vino y garupa... Niggis... <risa> el y ya de ahí se dio la oportunidad perfecta... Y de verdad... no, no mames, Te agradezco un chingo que vean mis podcasts... También has estado en los de Yubi... De verdad te lo agradezco... O sea igual me encanta que también... Le, le sepas al Yubi... Y has estado en los podcasts de verdad... Eh, te agradezco mucho... Muchísimo también te agradezco la participación acá... Me la pasé súper súper bien... No tengas duda de que volverás a ser invitado... Eh, el siguiente puede que te invite incluso antes pero eh, seguro seguro uno que ya te tengo firmado ese que cuando hagamos especulación del anime de la Johanne ahí vas a estar amigo entonces Uf. que hay que pensar que como te dije no sé si sea buena idea pensar en un nombre más inteligente que Garupanillis o pensar en un nombre aún más estúpido que Garupanillis para el para el podcast pero ya, ya, ya lo a pensaremos ver si, a ver si esta vez se me ocurre algún nombre Simón, ya te digo, güey. Algo, algo con Datenches. Güey, aparte, este fue un momento bien random. Porque ahí este. Bueno, yo con varios viewers del podcast he hecho muy buena amistad. Sobre todo con dos. Uno llamado Aren y uno llamado. que, Bueno, le decimos Geles. Y estaba viendo, güey, de las cosas más random, o sea, estaba viendo la película de Top One Maverick con este Geles y está ahí acostado y de repente ahí viendo la película se me ocurrió Garupanillis y de ahí me fui al chat, oigan, sé que es muy estúpido, pero fue el único nombre en el que pude pensar y ya se le quedó. <risa> Simón, entonces de verdad, puta, un, un honor tenerte acá, o sea, de tantas veces que te vi en los comentarios y ya así como de puta, quiero invitarlo, quiero invitarlo, pero tiene que ser el podcast perfecto en el que le invite, y acá se dio la oportunidad, entonces, oh. de verdad, muchísimas gracias, este, un honor haber participado por acá contigo, me encantó tu participación, platicar contigo, eh, espero tener más participaciones contigo en el futuro, igual si un día quieres que hagamos algo en tu página, estoy súper abierta a que a que alguna propuesta, acá este, como te digo, eh, puede que incluso no solamente te invite a podcast, sino a, igual y un día a alguna colaboración en YouTube, ya, ya no por parte del online de del mm -hmm. Podcast, sino de por parte de, de Soramaru ah y... Cierto, cierto. Y también, este, también, como juega Yugi, también es abierta la posibilidad de que en algún momento hagamos alguno de Yu-Gi-Oh! del podcast. El, el único podcast con menos viewers que este podcast. <risa> voy a ponerme al día con el meta nada más. En el meta actual, sí. No, no te preocupes, no hablamos del meta, o sea. Güey, eh, wey, con decirte que llevo desde abril sin jugar Master Duel y que llevo desde agosto del año antepasado sin jugar este... Sin jugar el juego físico Entonces, o sea, siempre hablamos Hubo un podcast en el que hablamos de momentos XD de Day juego entonces no te preocupes Este... En ton... anime, sí, estoy más que... Bueno, no me había visto la última temporada Que siguió a Savens, pero Sí, sí estoy así al tanto de lo que está que pasando Que bueno, en Savens está Tomori, no sé si sabías Sí, sí, la, la monita La, la, la era No recuerdo ahorita, Romin Romin, Romin. Kirishima era El sí. personaje que interpretaba a Tomoriru Sí. Incluso salió ahí doliendo con el actor de, de, de Yuga. Simón, Yuga ¿no? <risa> ¿El protagonista? De, de Yuga, sí. Güey, qué, <risa> qué no Qué re, No recuerdo si se le cayó, creo, el disco de Duelo. No, no, no, no recuerdo exactamente el momento, <risa> qué fue lo que pasó. Pero algo algo muy chistoso pasó en ese streaming. Simón. Igual eso, eso es algo de lo que podríamos hablar en algún momento, en algún podcast, de... de... De, de las ellos en general, y bueno, también Igual y en algún momento, estamos en pláticas Amigos, eh, porque también lo tengo Que ver con Mitsui, de, de A ver si apareces en el podcast de Las Andoris ahí O si no, en ese, sí. en algún otro suracasta Ahí estamos en pláticas, como te digo eh, Tiene los brazos abiertos Tanto en Noble The Sky del Podcast Como en Suramaru Vlogs, como en Lluvia Vigente Del Podcast, y en... Y en Soracast este, ah, Lamentablemente a muchos no les puedo decir Que, que en el de Yu-Gi-Oh! del podcast Porque jaja, ja, no a muchos les gusta yu -Oh, Dentro del offline pues sí bueno, entonces, de verdad, muchísimas gracias, conmigo de Chorico. Voy a leer algo. Chale. Dice Iván Quiroga, no se vayan, nos quiero mucho. No, nosotros solamente queremos mucho Iván Quiroga, ya. Estamos, eh, pero es, hay que cerrar el podcast, pero la, la próxima semana hay podcast, amigos. De hecho, hay dos podcasts. Uno tiene fecha tentativa, el del el martes eh, es probable que haya podcast de Bochi de Rock. Y el viernes, eh, <ríe> especial navideño, súper tardío, porque jaja, ja, estuve... Eh, ahí con unas condiciones de salud, no se preocupen, nada graves. Tuve que aplazar varios podcasts y el especial navideño ten, terminó siendo hace 14 de enero Pero bueno, ahí vamos a hablar del episodio de Snow Halation con Fernando Sura Que es uno de los viewers, entonces la mm. próxima semana nos podrán ver por acá amigos Y bueno, este Chorico de nuevo, muchísimas gracias por estar acá Un honor gigantesco estar que estés por acá Y como te sí, sí. comento... Eh, Brazos abiertos en todos los proyectos que tengo en redes sociales. A todos los que nos hayan visto, de verdad, mil gracias. Estuvo Bagáis, estuvo Alejandro Lazo, estuvo Language Center estuvo Bagáis, estuvo Monsaló, hubo bastante gente, entonces muchísimas gracias a todos los que nos hayan visto, de verdad no tienen idea de cuándo lo agradezco, amigos. También a robbie un agradecimiento enorme, y bueno, aunque no es acá, también agradezco muchísimo al Doc, espero, voy a hacer garupa Nigi fever con él para... para que también pueda hablar de, de, la, de las Nijis de, y de, de Nijijon, amigos. Y bueno, eh, ¿algo más que quiero mencionar, Chorico no, yo encantado de participar una vez más contigo. Gracias. Es súper genial estar acá. Gracias, sí. gracias, gracias. Y bueno, amigos, ya sin nada más que decir, de verdad, como siempre, muchísimas gracias por haber visto este podcast. No tienen ni idea de cuánta gracia parece que le hayan hecho. Espero que le hayan disfrutado tanto como nosotros. Disfrutamos del y disfrutamos platicar y disfrutamos de hacer de este podcast, amigos. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos al la siguiente ocasión, amigos. Sural, nos vemos el, el martes para el de Boche de Rock y el viernes, digo el sábado para el de Snow Nation. cuídense amigos, Suran.